Al principio yo intenté levantar dinero ¿eh? y no me hacía ni caso, porque en España en 2015-2016 los SaaS no estaban bien vistos la, eh, por, el, por los fondos. ¿no? Eh, eran modelos que requerían bastante inversión al principio y no había ejemplos claros de rentabilidad. Eh, en aquella época invertían en e-commerce, lo que más se veía que, que se invertía, y porque eran modelos que estaban ya funcionando. Eh, así que, bueno, los consejos que me daban los fondos en aquel momento era Joder, pero ¿para qué necesitas tanto dinero? Intenta hacerlo más despacio, busca financiación pública con un o algo así pues, era, Estas eran las recomendaciones que me daban Digo, Bueno, pues para adelante Y creo que mucho mejor, ¿eh? Porque es verdad que, que seguramente con más dinero pues, habría hecho cosas diferentes y, y lo mismo más arriesgadas en el momento que no tocaba, ¿sabes? Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Sal habla Corti y esta semana tengo conmigo un reincidente de este podcast. Eh, no solo porque prácticamente es el copresentador de la sección de, de Tibucorneo, porque vino de él, los que escuchéis Tibucorneos lo, lo sabréis, sino porque también lo tuvimos ya en el episodio 129, hace la friolera ya de casi tres años, vamos por el 300 y pico, y de hecho con especiales y tal, o sea, hace mucho tiempo, en un universo paralelo donde todavía estábamos en una oficina del Centro de Madrid y ese podcast lo grabamos en, en, en físico y solo audio, o sea, no había vídeo, o sea, no, yo qué sé, yo es que ya casi ni lo recuerdo, o sea, recuerdo estar con él, pero, pero, pero el, todo el universo paralelo me parece distinto. Y en ese episodio, el 129, Juan Pablo... Que sé quién tenemos hoy eh, Juan Pablo Ceo y fundador de, de Metricool nos contaba que estaba cerquita de un millón de facturación anual de ARR cada vez que lo he tenido por Tibugorneos medio en coña medio porque me, me interesa mucho Metricool y, y que les vaya muy bien eh, le, le he ido preguntando pues siempre Oye, ¿cómo vais de ARR? Y lo curioso es que últimamente, cada vez que le preguntaba, pues iba un millón más. Y en tres añitos Metricool ha pasado pues de un millón de ARR a superar los 5 millones de ARR, petándolo muy fuerte en Estados Unidos, ampliando su producto, adaptando a todos los cambios de las redes sociales, porque Metricool, luego nos contará Juan Pablo, eh, está ambientada en el mundo de las redes sociales, claro, pues ha tenido que adaptar los cambios de Instagram a TikTok y a día de hoy es un producto súper completo de talla mundial. Con Juan Pablo vamos a hablar de este camino entre el millón y cinco millones de ARR, los últimos tres añitos de crecimiento, aprendizajes y bueno, pues, pues toda una vida de emprendiendo bootstrap, eh, trabajando duro y bueno, y hasta, hasta ahora que a Juan Pablo pues ya se le ve, los que estáis viendo un vídeo, pues una cara más tranquila seguramente que ese, ese primer año. Bienvenido Juan Pablo. Hola Corti, Joé. encantadísimo de estar aquí. Eh, bueno, estoy mucho, como tú has dicho, en los tibucornios, pero estar aquí de entrevista impone distinto. ¿eh? Es distinto, es distinto. Hoy, hoy no preguntas Además, tú. Te, te oigo la voz como en el podcast, ¿sabes? Y me gusta muchísimo porque te siento súper familiar. Ya, ya, ya eres de la casa, y, y, y lo bueno de hoy es que en preguntas tú, pero hoy te podemos preguntar a ti. Que, uh -huh. que bueno, que al final tenéis un lo que decíamos, un, un historión, ¿no? Pero va, vamos a empezar por las bases. Habrá gente poca, entiendo, que nos conoce, pero ¿qué es Metricool? Y si quieres, cuéntanos cómo ha cambiado esa definición de Metricool pues, comparada con hace tres años, es decir, cómo ha evolucionado Metricool. Ya, la verdad que estos tres años son una eternidad, ¿eh? entre la pandemia aparece la prehistoria, eh, aquel, aquel podcast. Pues bueno, metrícula es un SaaS, es una herramienta online para gestionar redes sociales. Nos dirigimos a social media managers, que en realidad un social media manager es alguien que gestiona redes sociales, que puede ser las suyas propias para otros, eh, o incluso un pequeño negocio, o, pues hasta una peluquería, un restaurante que tiene que gestionar sus redes sociales, pero no es su principal actividad, ¿no? Entonces, el, lo que es la esencia de Metricool es ahorrar tiempo a, a la persona que tiene que gestionar las redes sociales. Y esto le puede servir o para tener muchos más clientes, si es una agencia o un freelance, o para tener tiempo para dedicar a su propio negocio, para crear contenido, para, para aquello en lo que es más productivo. ¿no? En todas las tareas de redes sociales que se pueden automatizar, ¿no? como la planificación de los contenidos y su publicación automática... La generación de analíticas, informes, para obtener insights ¿no? y saber qué funciona, qué no funciona. Todo lo que te pueda ayudar a ahorrar tiempo, pues nos metemos ahí. ¿no? O sea, queremos ser súper completos y eh, abarcar todas las redes sociales, al menos todas las que se utilizan de forma profesional. Y, y, y que así que desde un único sitio lo puedas hacer todo, que también eso ya, solo eso ya ahorra tiempo. Eh, nosotros, en ya lo sabes que yo a nivel personal y en Product Hackers usamos Metricool. A mí la cosa mm. que más me flipa y de hecho recomiendo mucho son las autolistas. Por ejemplo, yo el podcast lo tengo. Voy metiendo ahí los episodios y luego todos los días, yo, pues, dos o tres veces a la semana sale un tuit antiguo que tienen una repercusión de la leche. Es curioso, generan tantos clics los podcasts antiguos como los nuevos. Porque claro, los nuevos es novedad, pero los antiguos es que hay 300 y pico. Entonces, claro. eh, y, y es muy interesante. ¿Cómo, cómo ha evolucionado el producto en estos tiempos, porque hace tres años prácticamente Instagram era como la, la novedad, eh, pero Exacto. ahora en estos tres años ha cambiado mucho el panorama, ¿no? Exacto. Instagram es la mainstream, o sea, es la, la piedra angular. Todo el mundo que viene a metrícula viene por Instagram, pero pero es verdad que TikTok, por ejemplo, se ha hecho súper fuerte en este tiempo, que era completamente desconocida, ¿no? Hace tres años, es en la pandemia, en, cuando empezó a, a petarlo Insta, eh, TikTok. Eh, y entonces ahora está ahora está también súper fuerte, pero, pero la verdad que es que en este tiempo se han fragmentado muchísimo tanto las redes como los contenidos, los formatos ¿no? dentro de las redes. Ahora tenemos Stories, tenemos Reels, eh, aparte de los posts en, en Instagram, eh, pero también ahora hay muchas marcas que utilizan Pinterest, Google Business Profile, eh, Twitch, o sea, quiero decir que hay... es verdad que no todas utilizan todo... Eh, al contrario, ¿no? son como Hay algunas así como muy de nicho, pero la verdad que es que se ha segmentado todo mucho, ¿no? Ya, ya no basta con estar en Facebook como antes. Yeah. Lo que dices tú ha cambiado mogollón. Eh, y, y de hecho vosotros, claro, eh, también en este tiempo, por lo que he ido siguiendo novedades de producto que habéis tenido y demás, eh, Creo que las redes sociales cada vez os dan más soporte para, para automatizar cosas, ¿no? Me acuerdo que antes, por ejemplo, en Instagram eh, no se podía autopublicar, ahora Metricool autopublica, creo que con TikTok eh, no, no sé si en TikTok, porque sí, no, no lo he sí. probado también con, con cuentas business también autopublica, en las personales, ¿no? Pero es verdad que, que en esto las redes se han puesto las pilas, pero porque han competido entre ellas. O sea, yo me, me imaginaba, ¿no? Eh, en Instagram, los debates sobre si automatizar, qué significa darle, bueno, automatizar, en realidad es poder planificar y poder hacer las cosas de forma más ordenada. Esto le permite a las marcas generar mucho más contenido, estar más presentes, pero a la vez se hacen más dueñas ¿no? de todo esto, es me menos natural, más comercial. ¿no? Entonces hay un debate siempre sobre qué es lo que permite la red eh, de, para dar entrada a las marcas. Sin embargo, llega a TikTok, empieza a permitirlo y Instagram no se puede quedar atrás porque las marcas son una parte súper importante ¿no? en, en la creación de contenido. Así que eh, cuando hablo de marcas, hablo también de marcas personales, de influencers, de creadores como tú. ¿no? Eh, con lo cual, si, si no puedes estar cómodamente en Instagram, pues igual te planteas otros canales ¿no? que sean más, más cómodos para ti. Así que la competencia entre ellas ha hecho que todo esto se active muchísimo, que nos, que nos dé más posibilidades a nosotros también y y a los usuarios, en general, que son nuestras marcas. Sí, siguiendo un poco esta línea, Juan Pablo, o sea, fíjate que las redes sociales ya hace tres años han algo súper relevante y estaban, prácticamente todos éramos usuarios. Yo, yo pensaba que, que ya no podía ir a más, pero tengo la sensación de que ha ido a más. Es decir, de, de, de que pues a lo mejor el fenómeno TikTok eh, pues ha hecho que el uso de redes sociales todavía aumente. Eh, o sea, yo... Cada vez más todo el mundo ve a todo el mundo absolutamente sí. conectado. Tú que tienes datos y lo veis muy desde dentro, ¿cuál es el impacto realmente de las redes sociales en la sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Tú va más, va menos, ha estancado? Sí, sí, sí que va más. Es verdad que hay algunas redes que desde mi punto de vista presentan saturación como Instagram, pero claro, es mi punto de vista que lo mismo dentro de tres años decimos, aquello era ¿no? un solar, ¿no? comparado con lo que pueda ser. Eh, yo creo que sí que eh, eh, TikTok, por ejemplo, nos ha traído un público diferente ¿no? a redes sociales. O sea, empezaron con un público más joven, luego nos hemos incorporado los que no somos tan jóvenes, pero, pero sí que ha reducido la media de edad de gente que utiliza redes sociales. Y otras redes como Twitch, pues también ha metido segmentos de, de población que igual antes usaban solo YouTube y no se consideraba tanto como red social, sino como plataforma de contenidos, ¿no? Eh, pero, pero ahora pues con Twitch se han socializado más, eh, Discord, no, también, eh, no sé qué decir, han entrado nichos nuevos, sectores nuevos de población, eh, edades nuevas, lo, y, y, y la gente mayor, en realidad los que están por encima de nosotros, no, nuestras madres, también han entrado en redes sociales. Igual antes tenían un Facebook para hablar con la familia y ahora ya consumen contenidos porque en la pandemia eh, si no era con redes sociales y con Netflix pues estábamos solo ahí viendo noticias de, de COVID, ¿no? con lo cual eh, tu, tuvimos que diversificar nuestras fuentes de ocio digital. Sí, la verdad que es un, un panorama más cambiante de lo que parece y, y lo que dices tú, los ya talluditos, pues estamos en TikTok. O sea, por ejemplo, para mí ya TikTok ha sido muy rápido, pero ha pasado de ser ese sitio... de. Que, que no era para mí, porque era de bailes, a, a ser un sitio que, que te atrapa, que intento no entrar porque cuando entro no salgo. Los es, es 20 como, minutos sin dudas de cuenta. Eso es, es como droga dura, ¿no? Eh, pa parece además que, que hay esa tendencia, ¿no? A que las redes sociales sean muy adictivas, a, a, que, a que consuman mm. mucho la atención del, del consumidor. Sí, y sobre eso, mmm, yo tengo ahí siempre una o sea, el, el debate porque en realidad Instagram no era tan... No era tan ¿no? no te enganchaba tanto antes eh, y, y te permitía meter publicidad y que con la publicidad salieras a un e-commerce, salieras a hacer cosas ¿no? con esa publicidad. En TikTok es que ves un anuncio y solo quieres pasarlo rápido para ver el siguiente contenido, ¿no? Eh, sí. Con lo cual, yo creo que ahí tienen un reto ahora. Eh, Instagram ya dijo ¿no? que la publicidad no les está funcionando tan bien con los Reels, eh, como funcionaba con los posts o con las stories, pero que tienen que darle vida a los Reels porque eh, si no la gente se, se va hacia TikTok, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tienen ahí un debate sobre rentabilidad y mantener a la audiencia. Es, es complicado, veremos muchas cosas. Yo creo que seguramente hagan falta que entren en nuevos formatos más interactivos, cuando todo esto lo conectes con pues, realidad aumentada hay cosas de este es decir, algo que realmente destaque, porque ahora los anuncios destacan poco. En, en, por ejemplo, en un TikTok destaca poco porque es que los contenidos de los creadores son destacan mucho. ¿no? Al final, Exacto. TikTok se hace en cosas como muy visuales, muy, muy divertidas, muy... El, muy creativas eh, y en publicidad es. no es tan fácil. Eso es. Oye, va, pasamos ya a Metricool como empresa. Y que, o sea, quería aprovechar un poco hacer este contexto porque ha, ha cambiado muchas cosas. Pero también, ¿cómo, ¿cómo habéis cambiado vosotros como empresa? Es decir, ¿cuántos erais, cómo os organizabais hace tres años y a día de hoy cuántos sois, cómo os organizáis y, a, y además cuándanos un poco geografías a las que atacáis porque creo que también el, el, el balance de usuarios ha cambiado, ¿no? Sí, pues miran eh, en el anterior podcast que hemos dicho antes que era eh, a finales del 19, ¿no? Eh, más o menos. Eh, pues estábamos en una oficina en, en Madrid, bueno, en Majadahonda y, y éramos 10, yo creo, más o menos. Algunos, yo creo que teníamos todavía algún becario eh, desde el principio, y, y sobre todo, pues por el equipo de desarrollo y el, el equipo de marketing, éramos, eh, yo creo que había una persona de atención al usuario, eh, y ahora pues somos full remote, ¿no? La pandemia nos hizo abandonar la oficina como a todo el mundo, pero bueno, y como os ha pasado también en, en Product Hackers, que a lo largo de la pandemia pues nosotros crecimos bastante en equipo y el equipo ya no estaba en Madrid porque, joder, estábamos cada uno en nuestras casas y nos daba igual contratar en otras ciudades y cuando luego vimos la oportunidad de volver a abrir oficina pues no tenía sentido porque Madrid era un tercio del equipo o menos, ¿no? Con lo cual, para tener que hacer todo reuniones online igualmente, dices, bueno, pues, pues ya nos quedamos en full remote, que además estábamos acostumbrados. Había mucha gente que había entrado ya en un modelo full remote, ¿no? Como para decirles que cambiábamos eso. Así que, bueno, ahora somos eh, unos cuarenta y pico en el equipo y, y nos organizamos, bueno, el equipo de desarrollo y el equipo de marketing siguen siendo de los más grandes. Atención al usuario también ha crecido mucho. Atención al usuario, yo creo que son ahora cinco en España y, y en Guatemala unas seis personas o así. Tenemos también equipo comercial eh, con tres personas eh, en, en España, otra para el mercado francés y eh, una persona en México. Y, y el equipo de marketing también se ha diversificado, ¿no? Antes era como, o sea, estábamos muy centrados en el mercado hispano. Y ahora pues tenemos a personas en Estados Unidos y en Francia también eh, para hacer ¿no? los contenidos que hacemos, porque Metricool es muy inbound todo lo que hacemos, eh, para, para hacerlo de forma más nativa, ¿no? más localizada y culturalmente con un fit, ¿no? un ajuste mejor a, al cliente. Claro. Eh, ¿cu cuántos de, ¿Cuánto supone cada mercado? Es decir, ¿cuáles son los mercados principales de, de Metricool a día de hoy? ¿Qué, ¿Qué porcentaje, cómo lo tienes repartido? Vale, nosotros trabajamos mucho el mercado hispano eh, y, y luego pues estamos haciendo mucho esfuerzo en, en el mercado inglés, sobre todo fijándonos en Estados Unidos porque digamos que es como la piedra angular, no luego el resto de países anglosajones eh, siguen mucho a, a Estados Unidos eh, y también el mercado francés son, porque como lo hacemos todo en estos tres idiomas pues son un poco en donde, en donde nos enfocamos mucho. Eh, España sigue siendo nuestro primer país en ingresos y en usuarios, pero ahora es Estados Unidos el segundo, yo creo que cuando hicimos el podcast Estados Unidos sería el sexto o algo así, antes estaban México, Colombia, Chile, eh, ¿no? eh, los países grandes latinoamericanos, eh, ahora ya Estados Unidos es el segundo tanto en registro de usuarios como en clientes co y en ingresos eh, y durante el verano incluso ha sido el primero. Eh, porque España tiene una estacionalidad muy grande en verano, ¿no? Los profesionales en verano bajan su actividad, sobre todo en agosto, eh, y en Estados Unidos no, se mantiene constante. Al menos en la etapa en la que estamos todavía no notamos esa estacionalidad en Estados Unidos y, y ha llegado a superar a España, ¿no? O sea, que están ya cerca, pero bueno, ahora en septiembre España ha vuelto a remontar fuerte. Qué bueno. Y, y, y tú... O sea, por el crecimiento entiendo que enseguida, en breve Estados Unidos ya será primer primer país, ¿no? Oso ¿Estáis en, a menos claro de un que, año? Sí, de... Según, según la información que manejamos, eh, Estados Unidos podría ser 20 veces más grande que España ah. eh, por el tamaño de mercado, las búsquedas que se hacen allí, obviamente es muy competitivo. Sería en España tenemos una posición, digamos, bastante dominante, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos nos costará llegar a esa posición dominante. ¿no? Si, si lo lográsemos, pues sería 20 veces más grande que España. Y Francia, que yo creo que ahora es cuarto o quinto país, eh, pues podría estar por encima de España también. O sea, so, tenemos mucho, estamos empezando. ¿sabes? Tenemos mucho por delante. Qué bueno. O sea, bueno ya lo estamos diciendo, 5 millones de RR y está todo por hacer. Si es que, si es, que es lo maravilloso del de online. Eh, Cuéntanos un poco. Me gustaría hablar de, de cómo entrasteis en Estados Unidos eh, y, y que nos cuentes un poco aprendizajes, porque sé que, que habéis hecho distintas cosas, ¿no? Estuvisteis en Absumo, creo que en una uh -huh. fase inicial. Eh, ¿qué, ¿Qué grandes cosas habéis hecho para entrar al mercado americano y cuáles han sido tus aprendizajes, qué os ha funcionado, qué no os ha funcionado, para dar pistas para cuando alguien vaya para allá que, que se quite alguna leche del medio. Bueno, nosotros todo lo que hacemos es inbound, o sea, eh, generar contenido, bueno, todo, todo no, pero casi todo lo que hacemos sí que es sí que es inbound, generamos contenido para atraer a la gente, ¿no? Eh, y empezamos con el blog, es muy fácil hacer un blog en inglés desde España, eh, medio traduciendo contenidos, aunque intentábamos siempre localizarlos, porque no las tradu. por ejemplo, si estás haciendo un tutorial de cómo hacer algo en Facebook Ads, pues es que Facebook Ads es diferente la interfaz en Estados Unidos que aquí, ¿no? Entonces, siempre había que localizarlo, no era solo traducir, pero bueno, digamos que es una forma barata de empezar, aunque los resultados son a muy largo plazo, pero es una piedra que hay que colocar muy pronto, precisamente por eso, al menos en, en lo nuestro. Las redes sociales, pues nos, nos costaba un poco más mantenerlas en inglés, obviamente Twitter y Facebook no, pero generar vídeo, eh, generar contenidos para YouTube o o para Instagram en vídeo, o para TikTok, pues en inglés eh, era un poquito más costoso. Eh, bueno, entonces, eh, uno de los eh, puntos de inflexión fue esa colaboración que hicimos con Absumo, fue en marzo de 2020, o sea, fue justo en el confinamiento, eh, más estricto. Eh, nos vino fenomenal porque justo cuando todo se paraba, ¿no? de repente todos estábamos en shock ese mes, ¿vale? luego ya es verá que lo digital despegó pero despegó en mayo, eh, digamos que marzo y abril estábamos en shock y estábamos en modo supervivencia. Pero nosotros estábamos haciendo una campaña en Absumo, Estados Unidos cerró un poquito más tarde, con lo cual Estados Unidos estaba todavía bastante activo y, y esa campaña con Absumo pues, nos permitió estar con mogollón de actividad en Metricool. ¿no? Ni nos enteramos de que estábamos encerrados en casa, estábamos trabajando a tope para sacar adelante la campaña. Absumo es una comunidad de eh, emprendedores y, digamos, early adopters, ¿no? Sería un poco el sí. término, ¿no? Son sí. usuarios de todo tipo de herramientas, eh, pero sobre todo de marketing, la verdad, muy, muy relacionados con el marketing, y que les gusta probar herramientas nuevas. Entonces, tú haces una campaña con ellos que consiste en que ofreces tu producto por eh, un pago único y pueden utilizarlo de por vida. ¿Vale? Sí. Son los lifetime deals, que llaman. Y... Y Absumo se queda con un porcentaje importantísimo, ¿no? Eh, ver, es, pues, eh, tan importante que es la mayoría, ¿no? De las... Sí, sí, sí. El, el, el 70% fue en nuestro caso. Creo que incluso el 80% a veces. Eh, entonces, eh, el, en realidad lo que supone es que ellos te, te promocionan de manera bastante intensa durante un mes. Tienen su comunidad de un millón de usuarios, casi todos anglosajones, pero es verdad que también hay en el mercado hispano. Entonces, es muy apropiado para cuando estás empezando con un producto. Uh -huh. eh, la mayoría de los productos que se anuncian en Absumo, digamos que están un poquito verdes. ¿no? O sea, están empezando y no, todavía no han recibido esa validación del mercado. Así que algunos de ellos pues, se la pegan en, en la salida de Absumo porque el usuario, aunque es early adopter, es muy exigente. Y, y te dejan reseñas negativas si, si el producto no está bien. Entonces, mi recomendación es entrar en Absumo con el producto ya un poquito maduro... Pero sin mercado todavía, porque el, el deal, la, la oferta que hace Absumo, te destroza a tus clientes claro. recurrentes, ¿vale? Te compran en la suscripción anual, bueno, anual, perdón, de por vida, y te dejan de pagar tu suscripción normal. Entonces, ahí tienes que hacer un equilibrio, ¿no? Te tienes que ir en el punto justo. Producto suficientemente maduro para no pegártela, pero sin mercado todavía, sin clientes todavía, que te los pueda fagocitar, ¿no? Claro. Eh, pero claro, esto te va a conocer a mucha gente que en realidad son early adopters que hablan con otra gente y que pues a la larga les dirán oye, que eh, utilizo Metricul, que la consigue aquí, pero la verdad es que la herramienta está guay ¿no? eh, y luego hay que tratarles bien a la larga hay, hay muchas herramientas que, que les dan la suscripción que se venden a Absumo pero luego no les incluyen las nuevas funcionalidades como sí. para intentar que se pasen a la suscripción mensual esto les sienta fatal a los de Absumo, entonces bueno, hay que tener en cuenta que es una campaña que te, en vez de costarte dinero lo que te cuesta es producto, creo que se le te tienes que dar producto a esa gente para siempre, ¿no? Claro. Y, eh, y sobre todo cuando Juan, estás hablo... empezando, además te supone un poquito de ingresos interesante, uh -huh. aunque solamente ingreses el 30%, claro. yo creo que en nuestro caso llegamos a ingresar unos 60.000 dólares o así. Está guay. Al final lo que dices tú, ¿no? Que eh, es mucho volumen, un porcentaje menor, pero de mucho volumen. Eh, quería preguntarte también por, por los costes ocultos de, de Absumo, en el sentido de, eh, evidentemente, renuncias a un 70%, ¿ok? Pero eh, sé o, o en algunos otros casos me han contado que sí que como que absumo, eh, como que te exige o, o te empuja a que pues oye tengas un soporte más fuerte. Sí. Es decir, eh, eh, ese volumen adicional eh, te puede suponer necesitar más gente de soporte o, o claro. que tus gastos operativos eh, sufran. ¿Cómo lo vivisteis vosotros esta parte? Bueno, además, eh, le, bueno hay herramientas que directamente desactivan el soporte en la herramienta en esos días porque no puedes a, asumir el el pico que te llega, ¿no? Es, es muy grande. Me imagino que es pues como en un Black Friday de regalos el, el Black, eh, o sea, sí, en un e-commerce de regalos el Black Friday, ¿no? Que es como, ni doy abasto, ¿no? Para, para todo lo que tengo que hacer. Eh, pues aquí te pasa lo mismo. Hay herramientas que hasta desactivan el soporte. Yo creo que no es buena opción, eh, es mejor prepararse. Eh, en nuestro caso, el equipo de soporte, eh, ten en cuenta que Metricul no estaba tan verde, ya teníamos cierto mercado, aunque en el mercado hispano. ¿no? En Estados Unidos no éramos nada conocidos, por eso decidimos hacerlo. Porque pensamos que, que, que el mercado hispano no estaba tan presente en Absumo y no nos iba a suponer un problema desde el punto de vista de mercado, pero el producto ya estaba bastante maduro y bastante validado. Teníamos ya equipo de soporte capaz de aguantar cierta carga. ¿no? Pero luego es verdad que teníamos también las reseñas y los mensajes de Absumo, que llegaban por cientos. Entonces, bueno, pues el equipo de marketing, Entonces todos nos pusimos a contestar y atender durante ese semestre. Estábamos en pandemia, encerrados en casa eh, y, y, y la verdad que todo lo demás que veías fuera era un poco triste, ¿no? Todos los clientes habían cerrado las oficinas, no cogían teléfonos, no, eh, con lo cual, pues nos pusimos a esto, ¿no? A nosotros el timing nos vino perfecto por el tema de la pandemia. Pero bueno. pero bueno, tienes que controlar un montón de cosas y estar preparado para ellas. Yo entiendo que de vértigo, ¿no? Un producto que empieza eh, a sumarse ahí a absoluto. No, no, lo que has dicho tú es buscar el, tu, tu, tu momento ideal para salir ahí, ¿no? Es, que estés suficientemente preparado para, para lo que te viene, porque te aparte, bueno, al final es algo que puedes hacer una vez en la vida, ¿no? O no sé, a lo mejor hay un producto que puede tener sentido que una segunda versión lo haga otra vez, pero que, que no es algo que vas sí. a haciendo continuamente. Claro, es que si, si lo haces por segunda vez, eh, ahí ya el mercado sí que ya, ya no tienes ese tirón de alcance tan grande porque ya te conocían ¿no? muchos de la comunidad y sin embargo eh, se supone que ya tienes una posición mejor ¿no? en el mercado. y Entonces, la segunda vez ya es muy difícil que te salga bien. Claro. Oye, ¿y, ¿y habéis lanzado en otros sitios tipo Product Hunt o alguna cosa o así el único sitio así marketplace de, de producto donde habéis lanzado? De momento es el único. Sí que en Product Hunt, eh, bueno, es mucho más sencillo ¿no? lanzar en producto. Bueno, es sencillo, me refiero desde el punto de vista de producto y empresa, conseguir relevancia en Product Hunt es súper competitivo. Pero, pero bueno, sí que lo hemos mirado varias veces. Creo que en una ocasión sí que, eh, pues aplicamos, pero bueno, sin ninguna campaña ni interés, era solo un poco para hacer alguna pruebilla. Y, y yo creo que sí que lo vamos a hacer eh, en, en los siguientes meses, ¿eh? Eh, este tipo de lanzamientos, pero igual con una funcionalidad concreta, o, ¿vale? Claro. Estamos viendo a ver con qué cosa, eh, pero sacar, pues no sé, igual, bueno, me lo voy a inventar ahora, ¿eh? pero imagínate un conector, un plugin, algo así, ¿no? Como como un pequeño producto eh, lateral del principal y sacarlo ahí en Product Hunt. Perfecto, mola. Y después de, de Absumo, es decir, al final entiendo ahí, conseguís, ¿cuántos usuarios conseguisteis en, en Absumo de Estados Unidos? Más o menos. Pues eh, bueno, ahora mismo pues serían unos miles, claro. Sí, sí unos 6.000 o 7.000, yo creo que de Absumo. Está muy guay. O sea, al final es un buen chute de, de energía. ¿Cuál fue el siguiente gran salto o, o, o a partir de ahí un poco qué hacéis en Estados Unidos para seguir creciendo? Bueno, eh, la verdad que durante la pandemia... Eh, habíamos hecho ya un evento presencial también en 2020. O sea, digamos que 2020 era como el año de, de atacar Estados Unidos a tope. ¿no? Y, y habíamos estado en, en Social Media Marketing World con una stand allí conociendo a gente. Conocimos a bastantes influencers, la verdad que hicimos ahí un poco de guerrilla con algunas estrategias guays y, y nos salió muy bien. Pero claro, justo volvimos a la semana siguiente y nos encerraron, ¿no? con lo cual lo que es la estrategia así de presencialidad en Estados Unidos se nos paró un poco. Lo siguiente que hicimos fue eh, contratar a, a una influencer con la que habíamos hecho campañas, Rachel se llama, eh, y la, habíamos hecho varias campañas con ella a lo largo de 2020, nos había ido bastante bien y decidimos eh, contratarla para meterla dentro del equipo, ¿no? y que con su marca personal impulsara también la marca de Metricool. Y hemos estado trabajando con ella durante un año, vamos a continuar seguramente, o sea que no, no es que nos haya ido mal, pero creo que eh, nos ha venido bien eh, sumarnos un poco a su comunidad, ¿no? A, eh, y luego como aprendizaje negativo de contratar así como un embajador fuerte ¿no? Eh, y meterlo dentro de tu marca, pues, eh, como, como ella tiene una marca muy importante, hay mucha gente que la sigue solo por su marca, aunque esté dentro de Metricool, ¿no? Y, sí. y no es que compitan, pero sí que una marca a la otra, ¿no? Digamos que ella no llega a ser Metricooler, ella sigue siendo Rachel, eh, porque tiene esa marca fuerte. Y eso está bien, quiero decir, nos ha servido a nosotros para, para subir la nuestra, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, bueno, pero ahora ya tengo que seguir yo solo, ¿no? A, igual con ayuda de Rachel en distintos puntos, pero igual la siguiente etapa tiene que ser con equipo propio, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos meses. Hemos con, empezado a contratar ya gente en Estados Unidos para hacer nuestros contenidos, pero con nuestra imagen, digamos, ¿no? Con nuestra Ajá. camiseta, aunque Rachel también se la pone, ¿no? Es que, no es, es, es la anécdota, ¿no? Pero, pero digamos que son metrículas 100%, ¿no? Que es un y, poco y lo que ahí... hacemos en España, en, en claro. Claro. ¿El, ¿El equipo de Estados Unidos lo, lo coordináis desde España? O, ¿O tenéis una persona ahí? ¿Intentáis un poco que los contenidos sean lo que decías, lo mismo localizados, o tenéis una estrategia de contenidos distinta? Vale, eh, quien coordina todo el equipo de marketing es Isabel Romero eh, y ella coordina todos los equipos. Y en concreto se ocupa también del de Estados Unidos. El de España está ya, digamos, más organizado, no son súper autónomos, son, son, son muy independientes como grupo como ¿no? pues el, el equipo de social media, eh, en el blog, ¿no? Eh, saben muy bien lo que hacer. Y luego eh, tenemos a Sara que, que ha estado viviendo en París estos dos o tres últimos años y, y que se va a encargar de coordinar al equipo de Francia, ¿no? que estamos justo ahora incorporando a, a personas. Entonces, bueno, pues... Sí que estamos ahí como coordinando un poco todos los equipos, queremos que, que haya mucha comunicación horizontal entre ellos porque, por ejemplo, cuando sacamos una nueva funcionalidad es común el trabajo que hay que hacer en, en todos los países, ¿no? Pero sin embargo, el contenido sí que queremos que sea independiente, ¿vale? El contenido, me refiero, pues el, el blog, los tutoriales, el contenido de social media, hay cosas de producto nuestras que van a ser comunes y cosas que van a ser completamente independientes. Qué guay. Eh, Reflexionando un poco sobre todo esto, por, por, por acabar de entenderlo, eh, o sea, al final tienes eso, un, un equipo de marketing más o menos por zona, Estados Unidos, eh, Francia, España. ¿Luego el resto de los equipos son, son todos comunes ¿O, o tenéis algún otro perfil eh, cuando abrís un mercado que tú digas, oye, pues necesito alguien de producto o alguien de no sé qué sí. o alguien comercial en ese mercado? Comerciales, eh, o sea, no tenemos casi, no tenemos solo a tres personas, pero, pero sí que tienen que tener una, un ajuste cultural con el cliente bastante importante. Eh, lo que hace nuestro, nuestro equipo comercial es, bueno, ahí a ver, nos llegan muchos leads, ¿no? los leads son gente que se registra para probar Metricool y, y nosotros intentamos eh, segmentarlos y ver los que son agencias grandes que igual van a necesitar un acompañamiento durante esa compra y entonces a esos son a los que contactan, ¿no? Sería la parte de leads calientes. Porque ya nos han llegado que nos, que nos conocían pues, por contenidos o por el boca a boca, lo que sea. Eh, y luego además hacemos prospección directamente para un tipo de cliente que no nos encontraría o que no nos está buscando, ¿no? Que tenemos que ir nosotros a buscarles. Suelen ser los integradores porque Metricool también se ofrece en marca blanca. Y, y por ejemplo, pues si tienes un CRM, bueno, tenemos CRMs inmobiliarios, CRMs de de gimnasios, ¿no? Eh, que, que quieren dar servicio también a la parte de, de redes sociales y en vez de desarrollarlo ellos, pues integran Metricool en, en marca blanca. Eh, pues a esos integradores hay que ir a buscarlos, porque ellos no están activamente buscando soluciones como la que le proponemos. Eh, así que eh, sí que nos hemos dado cuenta, pues eso, que comerciales, aunque necesitamos muy pocos, no es un equipo grande si tienen que estar localizados, entonces por eso tenemos a una persona en México Primero por la diferencia de zona horaria, que es un dolor tratar con clientes en, en México desde aquí. Y luego porque eh, aunque el idioma sea el mismo, eh, culturalmente la negociación comercial o lo que nos importa aquí, lo que nos importa allí, los ritmos no son los mismos. ¿no? Y, y funciona mucho mejor la verdad que cuando atacábamos desde aquí. Y con Francia nos pasa igual, con Francia de todas formas todavía no hemos encontrado la forma de atacarlos comercialmente aunque lo hacemos con gente nativa, pero, pero no es tan fácil, ¿no? Eh, por ejemplo, los mexicanos, en general los latinoamericanos, eh, se les contacta muy bien por WhatsApp. En España se les contacta bien por teléfono. En Francia es que les sienta mal hasta un correo electrónico. Entonces es, es más difícil, esa parte en frío me refiero, ¿eh? Cuando por curva ¿Le ¿Me metes un pulo en el curva En el desayuno, sí, porque si no, correcto. Y luego el equipo de atención al usuario, pues bueno, tenemos a gente que habla francés, eh, bueno, nativos, claro, a Chloe, por ejemplo. Tenemos a gente que habla español, catalán eh, y luego pues el equipo de Latinoamérica que habla con los brasileños, por ejemplo, en portugués y, y en español y en inglés. ¿no? Vale, perfecto. Um... Y en Estados Unidos no, ti no tienes comercial, ¿no? Por lo que has dicho. O sea, to todavía no estáis hablando. Todavía, no. todavía no. Eh, ahí nos estamos planteando si, si buscar a un, a un americano eh, que viva en España o, o directamente uno que viva allí. Ahí estamos todavía valorándolo. Guay. La, la parte esta de la marca blanca, que coste, que a lo mejor me la has contado, pero no me acordaba, no la tenía en radar. ¿Cuánto supone de, de, de la facturación total? Es decir, ¿cómo de grande es el negocio? Bueno, no es tan grande, no es... pero a ver, ten en cuenta que en Metricool tenemos unos 19.000 clientes, entonces es que cada cliente representa muy, muy poco. Y el cliente más grande que tenemos es de marca blanca y representa creo que un 0,35%. Bueno. Y en marca blanca debemos tener unos 20, 30 clientes. Vale, o sea que son deals, siguen siendo deals pequeñitos, más o menos pequeños, pero... Proporcionalmente entiendo. sí, pero claro, siguen, son los más grandes ¿eh? también claro. de, de los que claro. tenemos. Lo que pasa es que hay tantos pequeños que al final quedan muy diluidos igualmente. Claro, claro el, el más, más grande diluidos. que tenemos eh, es un planificador para redes sociales que decidió incluir la parte de analítica con nuestra solución y, y tienen en Metricool 2.300 clientes. O sea, ellos deben tener unos 6.000 o así. Uh -huh. y, y venden la parte analítica como módulo adicional y solamente han vendido a 2.300. Qué guay. Qué guay. ¿Cómo, ¿Cómo das en su día tú con, con, con hacer esto? no Porque al final cuando tienes un producto, eh, muchas veces estás te tentado en hacer este tipo de movimientos, marca blanca y demás. A veces te dicen, pero siempre tienes, o, o, yo muchas veces me plantea la dicotomía, ¿no? De, de oye... Eh, ¿Es mi producto, lo tengo muy diferenciado? Eh, ¿Qué me va a suponer vendérselo pues, a clientes a lo mejor un poquito más grandes que van a ser más exigentes? ¿Cómo va a impactar en producto? ¿Cómo llegáis a hacer este modelo y, y si ha habido algo en el proceso que te haya permitido aprender o que te haya hecho dudar o que te haya ratificado la decisión? Totalmente. En realidad eh, nos llegó una propuesta de un cliente de Argentina que quería proporcionarle metrícula a sus clientes, o sea, revenderlo dentro de su portal. Era, era una agencia. Que proporcionaba servicios a pequeños negocios dijo oye yo quiero les ofrezco ya el Google Analytics integrado eh, ¿no? tenía como varias cosas el email marketing, dice quiero ofrecerles Metricool también, eh, hay alguna forma de que hagamos esto y, y claro era la época en la que decíamos que sí a todo ¿sabes? <risa> porque, y, y entonces pues lo hicimos eh, luego ya vimos, lo hicimos un poco a medida ¿no? para esta persona y luego ya vimos cómo generalizarlo el eh, tema de seguridad tal, que fuera un poquito más autoservicio y, y luego en realidad hemos sido siempre muy despacio hasta que nos hemos dado cuenta de que esto tiene que ir por comer, con comerciales y además ya un poco el proceso, como te diría? No? Eh, un poco automatizado, ¿no? O sea, buscamos los verticales en donde creemos que funciona, por ejemplo, nos funciona muy bien en el sector inmobiliario, en los gimnasios eh, y entonces pues empiezas a contactar con operadores que están en esos verticales pero igual son verticales que captan mucho en digital y entonces es una funcionalidad que les interesa ofrecerla. ¿no? Eh, y, y luego otras veces nos, nos hagan contacto a ellos. Por ejemplo, cuando, cuando el integrador no tiene nada que ver con nuestro sector, como por ejemplo un CRM, le interesa mucho mostrar la marca de Metricool porque Metricool tiene ya una marca en el sector, claro. entonces que de repente tu CRM de no sé qué, imagínate el CRM inmobiliario, te ofrezca Metricool como módulo adicional integrado, no cómodo, con factura unificada, dices, ah, pues perfecto, pero al, al CRM le interesa que se sepa que es Metricool lo que está vendiendo. Eh, hay otras veces, eh, eh, que es igual es en mercados donde no somos tan conocidos, eh, donde se renuncia a la marca de Metricool y quieren ofrecer eh, una, una interfaz mucho más unificada y más personalizada. Por ejemplo, este es el caso del planificador que te contaba, ¿no? Era un plan, es un planificador para redes sociales que no le interesa, que se vea la marca de Metricool demasiado o prácticamente nada, porque Metricool también era un planificador para redes sociales y podríamos competir, ¿no? Pero la verdad es que la relación con, con este cliente ha sido buenísima siempre y siempre nos hemos respetado muchísimo ¿Y ha tenido mucho impacto en producto? Porque claro, al final entiendo que ya tienes que evolucionar la plataforma sabiendo que, que tiene esos dos modos de funcionamiento ¿no? El, eh, en, en ambos casos entiendo que es hosteada por vosotros o... Sí. Sí. Sí, la verdad que la solución técnica es bastante sencilla. O sea, por un lado se puede configurar el dominio para que en vez de que salga el de Metricool sea el tuyo, ¿no? Esto es, bueno, es un poco técnico, pero es un CNAME, ¿no? Una, en el sí. DNS. Es, es bastante sencillo. Es verdad que nosotros tenemos que permitirlo, pero ya hicimos ese trabajo. Y, y luego para que se vea dentro de tu web, pues puedes incrustarlo en un iframe, ¿sabes? En, dentro, de tu, dentro de tu plataforma. Entonces, en un menú tuyo pones el acceso a a lo que son las pantallas de Metricool y las incrustas en la parte de la derecha o en la parte de abajo según donde tengas el menú o sea, tenemos a gente que en un día tiene la no. solución integrada y a nosotros no nos supone mucho más salvo que luego el cliente pueda decidir qué menús quiere que aparezcan o cambiar los colores de la interfaz, cambiar el logo por supuesto eh, sabes, ese tipo de configuraciones eso sí que es un poco más coñazo de mantener Claro. Pero pero lo que luego... Todas las funciones nuevas se incluyen también en los de marca blanca. O sea, les avisamos con un poquito más de antelación de que vamos a sacar algo porque a veces ofrecen el soporte ellos. Y claro, eh, tienen que enterarse un poquito antes que sus clientes de que salen las cosas. Y, y, y en realidad está funcionando muy bien lo que es la parte de integración. Qué guay, mola mucho. Juanpa, voy a, volvemos a Estados Unidos. vale Y, que, y quería también preguntarte... Eh, o sea, visto con perspectiva, bueno, nos has contado un poco pues, pues los principales pasos que habéis dado y demás, pero visto en perspectiva, ¿cuáles son tus grandes aprendizajes? ¿O, o qué le dirías a Juan Pablo de 2019 eh, para que se preparara para, para este proceso de internacionalización en Estados Unidos? Hombre, a mí me gustaría haber dado los pasos de dos en dos, ¿sabes? En vez de, de uno en uno. Eh, pero claro, tienes que aprender un poco y... Eso. Yo creo que al final el aprendizaje nuestro es el mayor cuello de botella. Eh, y nosotros hemos aprendido siempre muy despacio. Eh, ese es el problema. Pero pero sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que te contaba que estuvimos en el Social Media Marketing World en, en febrero de 2020? Y eso nos supuso una inversión muy fuerte. ¿Sabes? En aquel momento yo diría, joder, hazlo. ¿Sabes? O sea, no te lo pienses tanto, no, no es que a ti es por aquí, coge un más grande que al final. Pero claro, tienes que saber... Eh, primero que vas a rentabilizar un poco esa inversión y luego que, que tu caja lo va a soportar también, ¿no? Eh, pero claro, cuando en aquella época teníamos el dinero más justo, ahora ese tipo de inversiones no nos costaría nada hacerlas, ¿no? Claro. Y tener un poco más de presencia. También es verdad que en aquel momento éramos mucho más creativos, yo creo. que Ahora somos creativos aplicando la creatividad a otro nivel, ¿no? Pero cuando nos plantean ¿no? que hay que, hacer, hay que gastarse no sé qué, bueno, pues lo gastas, ¿no? Eh, en vez de pensar cómo no gastarlo, cómo, cómo hacer para obtener el mismo rendimiento sin, sin invertir tanto. O sea que también fue divertido, ¿no? Pasar por esa etapa. Yo me divertí, con lo cual tampoco cambiaría mucho, ¿eh? Bueno, eso, eso que te llevas, es que eso siempre, siempre mola. Eh, por lo que está diciendo, al final, también esa, esa parte, ¿no? De, de intentar entrar low cost, ¿no? El, el, pues aprender despacio, como has dicho, que, que bueno, que yo lo pongo entre comillas, porque habéis hecho muchas cosas y en el fondo habéis ido también muy rápido. O sea, cuando uno está adentro siempre da la sensación de que es más despacio. Sí. Pero parte viene porque habéis crecido siempre, bootstrap, ¿no? Al final, eh, metricool, lo montáis sin inversión externa, crecimiento orgánico y demás. Eh, ¿Cómo has vivido toda esta parte? Ahora viendo un poco hacia atrás, ¿hubieras levantado dinero o te hubiera gustado levantar dinero? ¿Crees que hubiera sido bueno para la empresa o crees que realmente el camino que habéis tenido hasta ahora eh, es perfecto? Pues jo, estoy súper contento de que lo hayamos hecho así. Precisamente por eso, por lo que hemos aprendido y lo que nos hemos divertido por el camino. Pero jo, al principio yo intenté levantar dinero ¿eh? y nadie no me hacía ni caso porque en España en 2015-2016...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 De, de hecho, yo creo en el panorama de, de redes sociales, que lo, lo hablamos en, en, en 2019, ¿no? que claro, es un panorama donde ha habido muchas tools. Y yo no sé qué sensación tienes tú, pero yo creo que con el tiempo el 90% de las tools se han ido desapareciendo, es decir, se han ido concentrando, quedan pues, players muy, muy conocidos, como, como vuestro caso. ¿no? Al final, los players que quedáis, pues claro, se os conoce mogollón porque ya es mogollón de tiempo y acumuléis la gran mayoría de cuentas. Pero yo creo que es un sector donde... Donde cuando se han hecho inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, bueno, también ha habido un cierto salto de fe de que a lo mejor el mercado iba a crecer más rápido o de que mm. iban a ser más rentables y, y luego al final has visto mucha, mucha gente quedándose en la cuneta pues porque, eh, porque la gente no está dispuesta a pagar 50 euros al mes por, por una funcionalidad de redes sociales. Claro. Eh. Es que es un mercado complejo. Claro, pues tiene razón. Es que en realidad no es un mercado, ¿no? Es un mercado ya, eh, no sé si saturado, pero... Digamos que hay herramientas desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que igual Hootsuite lleva 20 años. Y, y en su momento, claro, sí que el crecimiento de Hootsuite sería espectacular, pero hoy en día eh, todo esto está mucho más repartido. Supongo que, o sea, no es un sector jo, eh, sexy, ¿no? Para los fondos, porque es complicado hacerse un hueco. Eh, sí que he visto cre eh, crearse muchas eh, herramientas fuertemente... Fondeadas, ¿no? Eh, o sea, con, con, con muchos fondos desde fuera y, y no es fácil, no es cuestión de dinero solo ¿Sabes? Obviamente el dinero ayuda Pero hay otros sectores en donde el dinero te trae clientes y punto ¿no? eh, Aquí es que hay que diferenciarse de las demás herramientas Hay que ser bastante creativo haciendo el software Al final es como un CRM Digamos que las funcionalidades básicas las tienen todos Pero esas pequeñas diferencias que te gustan de tu pipe drive O de tu, no, no sé, de tu CRM eh, Pues... Eh, al final es lo que te hace el día. ¿no? Hay otros sectores en donde uno se lo coge todo. ¿no? Eh, eh, eh, eh, un player ¿no? acaba cogiéndoselo todo y es cuestión de adquirir a tope. Ahí es donde un fondo sí que marca la diferencia. En, el, en lo nuestro, ¿no? Eh, porque además nuestros clientes suelen tener incluso varias herramientas, porque me gusta esta para, para esto. Es como en el SEO, ¿no? Un, un profesional SEO también tiene dos o tres herramientas para hacer distintas cosas. Eh, así que, bueno, yo creo que tenemos ahí espacio todavía para la creatividad. Además, las redes sociales también, los cambios que han hecho, a, han matado a, a muchas herramientas. Yo recuerdo que había herramientas muy especializadas igual en Twitter. Y claro, Twitter pues mm, ha caído ¿no? un poco en el, en el uso en los, entre los profesionales, o al menos no ha crecido, o se ha mantenido. Y, y sin embargo, las demás redes sociales han, a, se han puesto muy por encima. Luego llega también la publicidad, ¿no? Cuando las marcas ya con lo orgánico no, solo, no consiguen sus resultados, empiezan a hacer publicidad, la herramienta también tiene que dar soporte a la parte publicitaria, ¿no? Entonces, si no eres capaz de mantenerte ahí, pues eh, te pasan por encima otras, ¿no? Ah. Eh, y o sea que en ese sentido es exigente. Sí, yo, yo creo que habéis, vosotros habéis cumplido en cierta manera el, el, el, el sueño startup, el sueño americano, de una cosa que luego en la mayoría de las ocasiones no funciona, pero habéis hecho que funcione bien, que esta es una herramienta all in one para, eh, para Sembis. o sea, decir, al final el santo grial del SaaS muchas veces es, oye, crea un producto que tenga, pueda tener una adopción brutal, y, y que solucione un problema, pues, suficientemente amplio a, a, al mercado de las empresas medianas. El, el mercado de las empresas medianas, te da gracia que es enorme en todo el mundo, es, es mm. muy grande. Lo que has dicho tú, Juan Pablo, es decir, estáis empezando. Eh, cuando comparas tus números, con, o sea, tienes decenas de miles de usuarios y cuando comparas con el, todo el potencial, pues, sigue siendo una porción pequeña. Pero claro, luego, luego la mayoría de las empresas... La, Pasan muy complicadas ¿no? para, para escalar, porque si y escalas con dinero, pues los costes de adquisición de usuarios son mayores que lo que te puede pagar uh -huh. una. Entonces hay que escalarlo con, con producto. ¿Cuál crees que ha sido tú, o sea, de todo lo que habéis hecho, o, o, o a lo mejor por posicionamiento, a lo mejor por cualquier cosa, no sé si producto, posicionamiento, lo que sea, ¿qué ha sido lo que os ha diferenciado del resto como para conseguir que realmente el producto explote los niveles a los que estáis? Bueno, yo, yo creo que ha sido eh, suerte porque en ¿no? le hemos hecho las cosas que nos ha parecido y su, Pero supongo que lo que nos diferencia ahora como producto es que la parte analítica es súper importante Nuestros competidores están súper centrados en el planificador Y planificador tiene que haber y tiene que funcionar muy bien Y además es súper crítico, cuanto tienes un problema planificador eh, te, te llaman a la puerta a todos los clientes Pero, pero al final todas ofrecen eso, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la, que la parte analítica joe, cada vez es más importante y tener esa parte fuerte no es fácil. Es bastante intensiva en, en software. Al final, estar captando datos de todas las redes, almacenándolos, procesándolos, eh, sirviéndolos, ¿no? Mostrándolos, ¿no? Es, es justo una de las partes más, eh, ¿no? Es el challenge, ¿no? Dentro del software el, el reto. Eh, entonces esa parte nos diferencia y otra parte que nos diferencia es el soporte a cuentas publicitarias Facebook Ads, Google Ads y TikTok Ads que son las que soportamos ahora eh, es que se utilizan muchísimo la parte de anuncios y si haces informes sin incluir eh, la inversión de pago y las interacciones que consigues de pago el alcance de que consigues de pago pues el informe está súper incompleto no y además en la planificación también pues, eh, o sea bueno obviamente todavía tenemos mucho por hacer no pero en Metricool puedes planificar un post y a la vez eh, planificar una inversión en ese post para que ya no tengas luego que, que entrar a, a meterle publicidad al post, ¿no? Entonces son ese tipo de, de cosas que nos han ido diferenciando de los grandes americanos, en realidad que son los que siempre estamos compitiendo. Claro. Por ejemplo, sí. eh, en el planificador, Later es una herramienta súper guay, ¿no? Eh, es muy líder, pero estaban súper centrados en Instagram. Es verdad que con la irrupción de TikTok han abierto mucho, ¿no? Y han empezado a incluir otras, pero, pero yo creo que lo, nota, lo debieron notar ahí que, que con Instagram no era suficiente. Claro. Es que yo creo que, que herramientas como Later o pues incluso Hootsuite, que ya hace tiempo que no la uso, pero son como menos amplias ¿no? que, que Metrical. Me da la sensación de que, de que lo que has dicho tú, son como más, cada una tenía su nicho, su especialidad, eh, en algunas como Hootsuite, han crecido mucho ¿no? y son bastante amplias, pero yo desde hace tiempo tengo la sensación de como de que Metrical como usuario me da más opciones a la vez, ¿no? es como decir, mm. oye, yo tengo todo aquí metido en Metrical, lo tengo todo, no tengo que salir, desde hace tiempo no tengo que salir fuera para nada, ¿no? y, y yo creo que eso es algo positivo para sí, el perfil. Es que... Es que se llevaba mucho la herramienta que hacía solo una, Había herramientas que son solo para planificar hilos en Twitter. Claro. Eh, Joder, es una mierda tener que tener una herramienta para hilos, otra para Reels, otra para TikTok, otra para analíticas, otra para hacer informes, otra para contestar mensajes, ¿no? Es como, joe, tengo que tener 20 herramientas que al final es una complicación para el usuario tener que saber manejar 20 herramientas de forma rápida, ¿sabes? Y, entonces, precisamente lo que vimos es, es eso, ¿no? Todas las redes y todas las funcionalidades. Nos queda mucho por hacer, ¿eh? Que no digo que lo hayamos conseguido. Pero la filosofía sí que la tenemos ahí. Claro. Yéndonos a adquisición, es decir, eh, hacéis mucho, por casi todo lo que has dicho tú, ¿no? Vuestro crecimiento es mayoritariamente inbound. Pero de todo lo que hacéis, ¿qué es lo que más usuarios os trae? Pues... Eh... Bueno, o sea, claro, si hablamos con el equipo de marketing o, o, o, con, o con Growth, ¿no? con Víctor, seguramente tenga cada uno su opinión ahí un poco. Eh, yo creo que lo que más usuarios nos trae es el producto. ¿vale? Tenemos una parte gratuita del producto muy amplia eh, y, y entonces la gente es, viene atraída por estas funcionalidades y habla de nosotros gracias a utilizarlo. ¿no? O sea, el 98% de los usuarios de Metricool eh, son gratuitos. Y esto es gente que nos conoce, que nos usa y que habla de nosotros, ¿vale? Con lo cual nos, nos, nos da una difusión enorme. Obviamente, para atraer a esos primeros había que hacer algo, ¿sabes? Entonces, el mérito no es solo del producto, sino que es un multiplicador, ¿no? Eh, por encima del, del producto estaría el blog. Es lo que más, lo que más gente nueva nos, nos da a conocer. Y es que en realidad eh, las redes sociales hasta ahora... ¿Vale? Porque ahora con los Reels y con, y con los TikToks te permiten eh, que te conozca más gente nueva, eh, pero en realidad la forma de que te conozca gente nueva era con buscador, ¿no? Cuando la gente sí. busca algo y estás tú ahí para respondérselo. Entonces, YouTube, que también es un buscador y, y el blog es lo que más lo que nos han permitido crecer más. Y luego que vamos a muchos eventos, charlas, escuelas, o sea, lo que es el, dentro del nicho del social media manager, del marketer, intentamos estar ahí desde el principio estáis en, todo, en todos los sitios. Y lo que dices tú, la, las redes sociales hasta ahora eh, eran muy caja de resonancia, ¿no? Es decir, uno, ahora, ahora sí que tienes en TikTok, de repente sobre todo yo noto mucho esa viralidad, que si lo sabes hacer, que estás en la misma, si no, no eres viral, eh, sí. te va a ver la misma gente. Pero al menos sí que parece que hay un, un posible crecimiento. Pasa en, en Twitter últimamente, dentro que está más de capa caída, sí que es que hay gente que está entendiendo cómo funciona el algoritmo y, y de repente consigue viralizar. Pero aún así, claro, viralizas dentro de la red social, au, aumentas tu audiencia y luego comienza luego tu funnel. no De, de, de, de que sigan sí, esa sí. red social, llévatelos a que descubran tu producto. Entonces, el en, blog el blog, está... en el blog o en YouTube el funnel es más corto porque el que te está buscando activamente, o sea, necesita una solución a su problema... Y va a dedicarle tiempo a investigar esa solución. Es que claro. en, en Reels o en, o en TikTok o en Twitter te encuentras ese contenido, te resulta interesante, pero no era lo que estabas buscando en ese momento y lo mismo no tienes demasiado tiempo, ¿no? O sea, interrumpe un poco más que cuando es búsqueda activa. Bueno, esto se nota también en la publicidad, ¿no? Es más efectiva la publicidad de Google Ads. Me refiero desde el punto de vista transaccional, porque jo, estás ya en un punto en el que estabas buscando activamente esa solución, ¿no? E ese producto. Claro. Claro. Luego tienes lo que pasa a apalancar, ¿no? O sea, evidentemente, si alguien busca algo, te encuentra a ti y encima resulta que he visto, que sea Metricul en unos Reels o tal, claro. Que claro, Isabel claro. estaba contando no sé cuánto, pues claro, te genera una mucha más confianza. Así, al final todo suma, pero lo que dices tú, mm. ¿no? Que, que apalanca eh, se palanca de, eh, de forma distinta. Bueno, la verdad que, que, que mola eh, bastante. Eh, tengo muchas cosas que preguntarte todavía y estoy viendo un poquito Bien. hacia cuál vamos. Mira, voy a aprovechar este punto que hemos hablado ¿no? de, de, de lo viral que es vuestro producto, ¿no? porque Ernesto Conel nos preguntaba si vuestra experiencia con programas de referral. Entonces, ¿habéis hecho algo más allá de, de que la gente eh, pues, decida hablar de vosotros, pues, eh, los que os usamos? ¿Hay algo que promováis vosotros para que los usuarios os recomiendan? Sí, sí que hemos intentado hacer cosas de esas. En el pasado han funcionado mejor que ahora, la verdad. Yo creo que los usuarios están ya, eh, o sea, que son menos colaborativos cuando les pides algo así sencillo, ¿no? Pero en su momento funcionaba muy bien el, el ego. Eh, si tú les mencionas, o sea, por ejemplo, todos los meses mandamos un resumen de, de analíticas al correo, ¿no? A los usuarios gratuitos. Eh, pues en, en ese resumen poníamos ahí, eh, has ganado tantos seguidores en Twitter, ¿no? Eh, Twittea algo, ¿no? Eh, y entonces publicabas un tuit diciendo, este mes he ganado 300 seguidores nuevos, muchas gracias a todos los nuevos, vía métrico o algo así ponía, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas funcionaban bien en el pasado. Eh, ¿Qué más cosas así eh, virales? Ah, bueno, tenemos también el, el, el link de la bio, ¿no? Los Smart Links, que son eh, unos links que pones en tu bio, tanto en TikTok como en Instagram, como Linktree, ¿no? Que es el, el líder, el, el conocido. Pero, pero bueno, al final es nuestro acortador que está visible en un montón de cuentas, eh, con lo cual eso también nos da bastante visibilidad. Y luego lo que hacemos en eventos, ¿no? que sacamos rankings de los influencers del evento eh, y, y bueno, eso la verdad que la gente lo tutea mucho. Todo, todo aquello es que va un poco hacia el ego. Bueno, lo de los acortadores y tal es, es un poco más un hack. Eh, pero bueno, son, son pequeñas cosas así. En el fondo, eh, lo que nos funciona ahí es el boca a boca. Y luego, desde el punto de vista de referral, tenemos también el programa de afiliados, que no es referral, ¿no? pero que está ahí un poco un poco próximo. Todos nuestros usuarios pueden ser afiliados, tienen la opción abierta directamente en, en el menú de su cuenta. Y, y yo creo que hay muchos que lo intentan, pero que dedican poco esfuerzo y al final es un trabajillo. ¿eh? Eh, bueno. Afiliarse ¿no? y recomendar algo. A, tienes que crear una audiencia... Y asegurarte de que entienden eh, eh, lo que les estás proponiendo eh, y al final tenemos como 10 o 12 mm, afiliados buenos, eh, habituales, ¿no? que, que, que todos los meses generan comisiones y, y eso nos funciona bien. De, de vez en cuando entra alguno nuevo, pero ya te digo que muchos lo intentan, pero que, es, que, que obtengan ingresos recurrentes no, no es tan fácil por el esfuerzo que requiere. Es curioso y esto pasa, por ejemplo, cuando entrevistamos hace tiempo a Reaga, a Mail, un poco igual, ¿no? Que es, hay muchos productos que tienen viralidad y mucho bocareja, ¿no? De, de que la gente lo recomienda pero en cuanto lo intentas forzar un poco más, ¿no? En cuanto, en cuanto lo intentas articular, pues para poderlo medir, para que la gente... No, no funciona, ¿no? O sea, lo, que, lo sí. que funciona realmente es que la gente hable de ti, ¿no? O, o en vuestro caso lo que has dicho tú, ¿no? Que tienes una serie de hacks en el producto que os aumenta la visibilidad, ¿no? Por, por pues, oye, los link envío, incluso a veces pasa una tontería, pero ves un tweet y ves publicado con Metricool. Pues, sí. eh, oye, pues eh, son pequeños impactos, pero claro, cuando tienes que todos los días salen miles o, o millones de contenidos desde desde vuestro planificador, pues oye, pues esos son millones de posibles impactos. Claro, es verdad. Aún así, el acortador funcionaba mucho mejor antes. Si te acuerdas, en Twitter todos los enlaces iban acortados sí. y, y la gente le daba mucha curiosidad, ¿no? Eh, ahora sale un poquito más oculto lo del publicado by Metricool y los acortadores, como ahora salen previsualizados grandes, ya no se ve la URL original, eh, todo eso ha ido perdiendo fuerza, ¿no? son, son cosas ya te digo que funcionaban mejor antes. Claro. Hay que siempre buscarle las cosquillas eh, nuevas. Mm -hmm. eh, Juan Pablo, también te quiero preguntar ya un poco eh, a, a modo macro, ¿qué ha sido más complicado para ti como, como CEO, como founder? ¿De, ¿De cero a un millón o de un millón a cinco? Joder, de 0 a 1. De 0 a 1. Lo que pasa es que era más... A ver, ahora también me divierto, ¿no? Pero es que aquella época que estábamos en la oficina era todo muy divertido, ¿sabes? Era todo como explorar algo, además sin ninguna pretensión, no sabíamos que íbamos a llegar a montar un negocio y, y a tener, a ser un equipo de 40 personas. O sea, era algo... Eh, pues que no sabíamos si iba a acabar derivando en un autoempleo majo o, o nos íbamos a tener que buscar otro trabajo al cabo del tiempo, ¿no? Con lo cual íbamos todos los días a ver qué pasaba. Eh, y, eh, en realidad eso fue bastante bastante esfuerzo y algunas noches sin dormir, ¿eh? eh en aquella época. Ahora ya es más difícil eh, pasar noches sin dormir, por suerte. Claro, Pero bueno, es que este, claro, este es has agrupado... Has agrupado ahí de 1 a 5 millones y eso ha sido un proceso largo. ¿eh? Si me dices el último millón, pero del 1 a 5 también has tenido bastante esfuerzo. Claro, eh, porque esto, claro, de 0 de a 1 ha sido como cuatro años y medio fueron y eso de 1 ah, a 5 claro. como tres años, ¿no? Más o menos. Sí, efectivamente, más o menos así. Mm, qué guay. Eh, claro, creciendo Bootstrap... Eh, ¿Cuál ha sido tu política como, como fundador de, de reinvertir? Claro, lo bueno es que has podido elegir, ¿no? Porque cuando tienes fondos es, es un all -in continuo. ¿Cómo, ¿Cómo has ido redistribuyendo tú eh, ingresos, beneficios, cu cuánto, cuánto ahorro para, para si me vienen maldadas, cuánto reinvierto año a año? Bueno, es un, un, una movida esto. Los primeros años ni había que planteárselo, ¿no? Porque los gastos te iban viniendo y al revés tenías que ir diciendo, espera, esto lo hacemos al mes que viene, esto lo hacemos al año que viene, ¿no? Eh, porque, claro, el único dinero disponible era el que habías ingresado como máximo el mes pasado, ¿no? Y de hecho, si tenías que hacer un gasto un poco más grande, tenías que ahorrar varios meses para poder abordarlo. Eh, a, llegó un momento en el, que, en el que las oportunidades de inversión nos llegaban más despacio que los ingresos, ¿vale? O sea, los ingresos ya empezaron a superar ampliamente la capacidad que teníamos, ¿no? De contratar, de hacer campañas, de... Bueno, también el ritmo que nos imponíamos, ¿eh? No te creas que... Pero, pero claro, cuando ya... De... Digamos que ese es el, el break-even, de verdad, aunque en realidad éramos rentables desde el principio, ¿no? Pero el break-even es cuando ya dices, joder, eh, vamos a hacer esto y alguien te propone y le dices siempre que sí, ¿sabes? <ríe> cuando, cuando ya estás así, pues... Eh, pues bueno, la, la tranquilidad ya es distinto ¿no? Pero siempre hemos intentado la verdad, invertir todo el dinero de, de los ingresos en crecimiento no, no llegamos a ello, ¿no? O sea, Metricool eh, pues a ver, el EBITDA del año pasado eh, creo que fueron unos 900.000 euros eh, y este año creo que vamos a estar por encima del millón y medio, ¿no? Pero eh, aún así, pues siempre intentamos reinvertir aunque sea lo del año pasado, ¿no? O sea es verdad que vamos como con un poco de retraso frente a los ingresos, pero, pero vamos, que no estamos sacando el dinero, el dinero de, los, de los clientes, ¿no? sino que lo reinvertimos eh, en crecer equipo. Ahora yo creo que sí que es, vamos a pegar un salto en gastos por esto, no, por el equipo en Francia, el equipo en Estados Unidos, que, que se nota, ¿no? Claro, o sea, al final tienes que crecer ya, ¿no? Ya son apuestas cada vez más, más gordas, ¿no? Que también la empresa, bueno, que ya es ya una impresión. Eh, nos preguntaba Miguel de Estudio Bici, ¿esto por vuestra North Star? ¿Tenéis una, una North Star? Bueno, teniendo a Campuzano por ahí y tal, pues seguramente le habéis dado sí. vueltas a estas cosas. Sí. Eh, bueno, o sea, nuestra métrica clave del negocio es el MRR o el ARR, ¿vale? Eh, no hay duda de que es esta. Luego es verdad que los equipos... Eh, se van fijando en otra, por ejemplo para el equipo de marketing es adquirir nuevos usuarios registros, ¿vale? Ajá. Esa es su métrica clave y además es que correla muy bien, ¿eh? El mes que conseguimos Ajá. más registros de lo normal, también el MRR sube más de lo normal, ¿vale? Ajá. O sea que eh, eh, es, es una métrica interesante para que se fijen ellos, porque claro en el MRR igual influyen algunas cosas más pero en los registros que los, o sea, hacen un vídeo para YouTube y saben cuántos registros tienen ese vídeo, ¿no? Eh, así que les permite medir muy bien, optimizar y dónde dedicar esfuerzos. Yo creo que los saltos métricas, en Metricul son súper clave. También nos fijamos en el char ¿no? eh, evitar que, que vaya su, al revés. El char baja, ¿no? Baja siempre porque, bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que el char es más bajo cuando el cliente es más grande, ¿vale? O sea, los freelance tienen un char más alto que las agencias grandes y entonces pues, intentamos hacer funcionalidades que atraigan a clientes cada vez más grandes. Y luego el chat también es más bajo en, en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos es más bajo que en Argentina. Oh. Eh, entonces, cuantos más esfuerzos hacemos en Estados Unidos, más nos baja el chat también. ¿Vale? Eh, de momento estamos en esa fase con el chat. Eh, siempre con productos o así, sea, si algún cliente cuando cancela nos dice me voy porque falta esta funcionalidad. Desde luego, eso es clave. ¿Vale? Eso, eso es súper clave. Pero. Pero normalmente, o sea, estamos ahí eh, creciendo en clientes que son que tienen un, un periodo de vida más largo. Genial. Eh, diciendo sobre el char, claro, da, da para mucho. Ya en su día hablamos bastante cuando en el otro podcast, pero eh, el char se arregla con producto, es decir. Eh, ¿Tú has notado que para misma tipología de clientes el char haya bajado porque tenéis un producto por mucho más amplio? Me mm. Parece una tontería, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando lanzasteis los hilos los, los en Twitter y de repente dije, qué guay, porque ya me quito de tener que buscar no. una herramienta de hilo para, para Twitter, ¿no? Es decir, ¿tener más funcionalidades para mismo segmento te baja el char o realmente luego eso no cambia tanto la película? Pues eh, si de repente se una funcionalidad en, la red so en una red social y, y tú no la incluyes, eh, eso sí que puede provocar chan, porque si tus competidores la incluyen, eh, pues la gente necesita hacer eso, no se puede quedar atrás, ¿no? Entonces eso sí puede provocar chan. Lo que has dicho de, por ejemplo, tú viniste a Metricool no porque hubiera hilos para Twitter, pero de repente te los incluimos y dices, ah, pues me quito de esto otro que hacía o lo que sea, ¿no? Eh, pero no te estabas planteando hacer chan porque estabas en Metricool por otra cosa. Es verdad que te hemos retenido más, durante más tiempo seguramente, no sé, qué decir, eh, obviamente todo eso influye, pero sí que lo que sí es muy importante es eh, estar a la última, ¿no? Eh, si la red social permite de repente hacer una cosa nueva, hay que incluirlo rápido. Eh, eh, entonces, hay producto influye mogollón, pero luego el tipo de cliente, como, como te decía antes, es que hay un charn estructural contra el que no podemos luchar. O sea, si el freelance que llevaba tres redes, sociales, tres redes sociales de tres negocios de repente deja de llevar redes sociales porque se va a orientar en hacer copy eh, o, pues, o, o va a hacer SEO porque al final los profesionales o incluso le contrata a uno de sus clientes y va a dejar a los demás, pues contra eso no podemos luchar. Eso es el charme estructural del país en el que te mueves y del de cliente al que te diriges. Por eso digo que en Estados Unidos hay menos charme y... Cuanto más grande es tu cliente, también menos char hace, ¿no? menos menos se va. Es más estable su negocio. ¿sabes? Entonces, bueno, pues claro. por eso hay distintas maneras de atacar el, el problema del char. Oye, por cuantificarlo, ¿cómo, ¿cómo de más bajo es el char en Estados Unidos versus España? Es decir, ¿qué, qué es esperable? Si alguien tiene un SaaS a, a consumidor final eh, con ticket bajo, como pueda ser el, el vuestro, eh, ¿cuál es la baja de char que te puedes esperar con el a... España? Sí. Yo diría que frente a España, igual el lifetime value puede ser 50, 60, 70% más alto. Eh, con lo cual el char, pues igual es un tercio más bajo. No sé, te estoy diciendo las cifras un poco a ojo, ¿no? Pero eh, donde sí se nota mucho es con países de Latinoamérica, que tienen ya de por sí un char más alto que España. O sea, más, claro. más alto que España. Eh, pues igual Argentina son los que más... Bueno, Argentina te compra el producto cuando puede, pero a las tres meses no pueden seguir pagando. Anterior clientes, o sea, económicamente ahí tienen muchos problemas. Entonces, eh, con respecto a esos países, claro, los esfuerzos que haces de adquisición, igual adquirir es mucho más caro, pero el lifetime value también es mucho más largo y te compensa. Claro, te cambia, te cambia bastante los, los números. Porque tenéis pricing por país, eh? es decir, al final, o, o más o menos es el mismo pricing en todos los lados. Eh, más o menos es el mismo. Es verdad que tenemos dos pricings por divisa, dólar y euro. Y claro, encima con, los, con las diferencias en el tipo de cambio, pues se te quedan obsoletos a veces los precios, pero la diferencia es pequeña, un 10% vale. así. Claro, que al, que al final o sea, no, tienes una estrategia pricing única que varía un poquito, sí. pero, pero eso, que en, en una Argentina, pues bueno, que, que, que al vale. final para ellos es pagar metrículo es artículo de lujo, ¿no? Claro, pero siempre pensamos en poner los precios más bajos posibles uh -huh. y... Eh, pues, porque en realidad lo que queremos es que se utilice Metricool mucho, ¿sabes? Eh, eh, nos gusta hacer software y nos gusta que se use mucho, nos gusta un montón la adrenalina de o sea, sacar una función de la producción y que falle ese día y tengas que arreglarla rápido, ¿sabes? Eh, bueno, que falle ligeramente. Obviamente intentamos hacer las cosas bien desde el principio, pero, pero bueno, eso de que se use mucho nos gusta nos gusta Mogollón. Entonces intentamos poner el precio más bajo posible y claro, no podemos rebajarlo para Argentina porque es que no soportaría nuestros costes, y subirlo nos reduciría el crecimiento seguramente en otros países. Claro. Bueno, ahí hay un poco de debate, ¿eh? porque por ejemplo, a veces te dicen, es que los americanos si ven que es muy bajo el precio, se creen que no es una herramienta fiable, ¿sabes? O sea, hay un límite ahí como de precio demasiado bajo, que, que te resta ya un poco de imagen de marca, incluso, si eres demasiado barato. Ahí la credibilidad también, también influye. Um... Miguel, también debíis esto, que, que es un preguntón con preguntas muy buenas. También preguntaba por claves escalando equipos, puntos en los que pues, la gestión de equipos te haya fallado o donde hayas dicho, y aquí tengo que cambiar cosas y, y otros donde pues, te haya funcionado muy bien. Es decir, ¿qué has aprendido tú en todo este periodo escalando equipos para, pues, para hacerlo mejor y cosas para no repetir? Pues, o sea, yo lo que he aprendido mucho es la cultura. Eh, es verdad que desde el principio, todo el mundo tiene una cultura, ¿no? pero, pero al principio o sea, uno de los valores más importantes en Metricul es la confianza y al principio era muy difícil no sé, de transmitir esa confianza, eh, regalarla, ¿no? porque al principio la confianza la regalan sin saber bien a quién, ¿no? eh, y, y, pero en cuanto lo haces se genera una dinámica de Joder, me dan libertad, me dan autonomía, ¿sabes? Y entonces empiezas a, a, a proporcionar más también a la empresa y se, se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Un círculo súper positivo, eh, que además a ti te permite cada vez tener más confianza en esa persona. Eh, así que yo creo que eso ha sido clave y al principio no lo hacía bien, ¿eh? Eh, yo, yo ahí aprendí también mucho, yo creo que además la pandemia fue clave porque nos obligó a separarnos, confiar... Muchos ya los conocía, ¿no? los que ya estaban de antes, pero los que empezaron a llegar nuevos pues, pues había que confiar en ellos y, y, y creo que eso ha sido súper importante. Porque además todos en Metricul llegan para hacer una cosa, luego se dan cuenta de que tienen posibilidad de hacer más, si es que quieren hacer más y, y, y, en, y enseguida pues como que se empoderan. ¿no? Yo creo que joder, ese tipo de, de cultura, esos valores nos han venido fenomenal. Eh, tanto a, al equipo, a los empleados, como a mí, porque joder, la gestión de personas es complicadísima. Si te metes a gestionar, a, a, a microgestionar, ¿no? te vuelves loco. Siempre hay decepciones cuando microgestionas. Eh, pero cuando hace, coges un poco de Zoom dices, bueno, no están las cosas tan mal, ¿sabes? están saliendo, están saliendo bien. O sea, yo creo que, que la cultura diría que es clave ¿eh? para escalar. ¿Y, ¿Y cómo gestionas la, la cultura en remoto? ¿no? Porque entiendo lo que has dicho tú, ¿no? llega la pandemia, tú estáis eh, en vuestra oficina, a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? en la oficina la, la, mucha cultura permea en el bar, como digo yo, ¿no? es decir, al final de claro. pues, tomas un café, tal, se hablan muchas cosas, eh, ves, ves comportamientos, pero bueno, en, re, en remoto eh, es muy difícil, mucho más difícil que permea la, la cultura. ¿Qué cosas os, os sirven a vosotros? Os han funcionado para, para que, que fluya esa cultura y es para que nuevas incorporaciones pues, oye, pues tengan los mismos valores, hagan las cosas de forma similar, tengan esa forma de pensar parecida. Pues es muy difícil decirte de cómo. O sea, qué funciona, me refiero. Cosas que hacemos, sí, sí que hacemos cosas, claro. Eh, a ver, eh, desde el punto de vista de los equipos, bueno, les dejamos que se organicen bastante bien de forma autónoma. Eh, pero a la vez que tengan como un sitio eh, todos los días o todas las semanas de encuentro ¿no? eh, por ejemplo la daily en realidad es un punto de contacto igual es una reunión poco productiva vale, porque al final por ejemplo el equipo de desarrollo creo que se están juntando 12 personas para hacer la daily cosa que no debe ser nada recomendable ¿no? si buscas por ahí literatura sobre este tipo de reuniones deben ser por equipos más reducidos ¿no? pero es que sirve, sirve genial para que se vean lo que tú decías del bar ¿no? Eh, escuchas a los otros, sabes quiénes son. Yo creo que conocer a, a las demás personas te ayuda mucho a empatizar. Y, y luego, bueno, hay pequeñas dinámicas, ¿no? Eh, durante mucho tiempo estuvimos haciendo los cafés virtuales, que ahora vamos a, a retomarlos de otra manera. Eh, hace una semana hicimos, una semana de días, hicimos el, el primer encuentro... De, de, después de la pandemia ¿no? de todos los metricuras pues pasamos ahí un, un fin de semana pues conociéndonos y divirtiéndonos ¿sabes? era porque es verdad que eso eh, eso eh, ayuda mucho ¿no? el, el contacto presencial físico y compartir anécdotas eh, luego en el día a día del trabajo te ayuda mucho bueno son muchas pequeñas cosas en realidad y, y yo creo que en realidad lo que mejor funciona es el es el ejemplo ¿no? eh, que cuando alguien te dice, oye, ¿puedo hacer esto? Digo, pues, dímelo tú, ¿sabes? No sé, frases así como tan obvias de, déjame en paz, <ríe> búscate la vida. Yo creo que, que, que es difícil, ¿eh? Porque claro que quieres decirle, no, no hagas eso, haz esto otro en su lugar, ¿sabes? Claro que es mucho más fácil eh, decirles eso, pero, pero hay que dejarles mucho más espacio, ¿no? O sea, ese ejemplo yo creo que es fundamental. Siguiendo esta línea, yo me acuerdo cuando, cuando hablamos en 2019, que claro, tú eres técnico. Eh, entonces todavía estabas metido en, en sí. echar líneas de código de vez en cuando. ¿no? El, a día de hoy, como CEO, con, con, quién, o sea, ¿con quién haces un poco seguimiento más, más cercano? ¿Quién, ¿Quiénes serían pues, las personas un poco a, la, a las que gestionas directamente? Eh, ¿Y cómo es ese contacto tuyo con los equipos? Bueno, creo que tengo contacto con, con casi todos o con todos, ¿eh? porque yo estoy en las weeklies de, de los equipos, con lo cual al menos un día a la semana los veo a todos. Eh, y, pero luego es verdad que hay, bueno, con los jefes, ¿no? con, los, con los head of de cada equipo, ¿no? Eh, serían Marcos en el equipo de desarrollo, Isabel en el equipo de marketing, también con Víctor, con Vicente, eh, nos juntamos muchísimo. Eh, eh, luego con, con Sergio, que es nuestro product manager, porque al final, bueno, de, de producto emanan un montón de cosas, ¿no? Y con la gente de atención al usuario estoy hablando todos los días por Slack. Es verdad que la comunicación con el equipo de atención al usuario tiene que ser súper ágil, hay un montón de conversaciones y mucha pregunta-respuesta. En el Slack estamos hablando todos los días. Entonces, bueno, sí que están esas personas, ¿no? De management. Eh, eh, que tienen como una comunicación más directa, ¿no? Donde hablamos de cosas que son un poquito más estratégicas. Pero luego les veo a todos. Me encanta ver además cómo trabajan. Mola. Estás metido en el... En el fondo sigues sí, metido en el barro sí, todo lo que Sí, es, ver. verdad, es verdad que ya no programo prácticamente nada. O sea, o nada. Eh, y si hago un commit tonto, eh, me lo cambian al día siguiente. ¿sabes? <risa> pero, pero es que en realidad lo hacen mucho mejor, ¿sabes? Es la, es la realidad, porque eh, es, eh, antes, ¿no? Antes era mucho más rápido hacerlo yo y ahora es mucho más rápido que lo hagan ellos, así que... Claro. ¿Y, y, y cómo es tu día a día ahora como, como CEO? ¿no? O sea, es decir, ¿en, ¿en qué focalizas tus energías en, en tu rol como CEO? Pues en realidad, eh, mi día a día es bastante reactivo, ¿eh? eh y no me gusta, ¿eh? Pero, joder, al final pues son gente que quiere consultarte cosas, tú tienes más contexto que nadie, porque es verdad que eres con el que, o sea, el que habla con más personas, tanto partners como clientes, sales más fuera, eh, eh, y también los equipos, ¿no? Con lo cual, tienes más información que nadie y entonces, pues la gente te pregunta cosas y, y eres súper útil simplemente distribuyendo información de un sitio para otro, ¿no? Sin ser cuello de botella, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que o sea, porque esas mismas respuestas las podría dar otra persona o la podrían buscar eh, teniendo a tres fuentes, ¿no? Pero es más rápido, simplemente cuando estoy y, y puedo ayudar es más rápido. Eh, y luego en la, en la toma de decisiones también, porque al tener más información, al, al tener tantos inputs, pues al final unes cosas y, y de, decides, ¿no? Pero... O sea, y esa es la parte que creo que es más reactiva, pero luego también hay una parte más proactiva, ¿no? De producto, lo siguiente que vamos a hacer, le, a veces les pinchas un poco, les dices, oye, ¿y por qué no? Tal, Y, y entonces cogen la idea y la desarrollan, ¿no? Eh, eso, o sea, también tengo a veces tiempo de pensar un poco, sobre todo cuando estoy haciendo deporte o algo así, eh, de pensar un poco eh, cosas, pasos un poco más importantes a dar. ¿no? Claro. Ah, lo, lo que has dicho un poco hablar con el equipo sí que mola es el dar contexto ¿no? Que al final una de las cosas que suele faltar A, a mucha gente del equipo es tener el contexto suficiente para, que la, para tomar las mejores decisiones Y lo que has dicho tú, hay mucha gente en la compañía Que puede dar contexto, pero hay muy poquita gente En la compañía que tenga todo el contexto en su cabeza Por lo general es el CEO y bueno, pues, ah. eh, gente de gestión que pueda tener mucha relación con el resto ah. de departamentos y eso es algo valioso esa información es súper valiosa eh, por, por eso porque te ayuda a tomar la decisión correcta eso es eso es y a unir puntos que de otra forma pues no lo vas a unir no te vas a quedar con, con, con tu funcionalidad eh, uh -huh. mola eh, Cambio de tercio. Y ahora nos vamos un poco ya a, a cosas que han pasado recientemente. Cuando emitimos esto ya se habrá anunciado, pero bueno, habéis hecho este camino de pues eso, siete años, no más o menos, siete años y pico desde que crece eh, Metricool a pulmón, bootstrap. Y de repente recientemente ha habido un, un movimiento donde un fondo eh, ha entrado en el accionariado de, de Metricool. Cuéntanos, o sea, danos datos, cuéntanos un poco toda la noticia y, y el por qué, sobre todo, ¿no? ¿Por qué, por, por qué se llega y qué, ¿Qué es lo que pretendíais? Claro, pues Laura y yo, que somos los, los fundadores, hace unos meses decidimos vender una pequeña parte de Metricool, pues con la intención, joder, Metricool ya tiene un cierto tamaño y queríamos poner un seguro en, en nuestro camino y seguir avanzando. Vale. Entonces dijimos, venga, pues, eh, vamos a buscar un socio adecuado ¿no? que le interese invertir en Metricool y que, y que nos permita pues, eso, generar un poco de liquidez en el, eh, vendiendo nuestro, nuestro equity, eh, porque tampoco queríamos eh, pues, repartir dividendos ¿no? en Metricool, y, sino que queremos que el, que el dinero de Metricool se siga reinvirtiendo. Entonces ahí decidimos sacrificar un poco nuestros rendimientos futuros. Eh, para poder tener ese seguro ahora, Vaya, es una, digamos que es una operación financiera, pero que nos permite también pues, seguir avanzando con una tranquilidad diferente. ¿no? Entonces, eh, de, eh, buscamos al, al socio adecuado, estuvimos hablando con, con varios y, y finalmente pues, elegimos a Axon, ¿no? que es eh, un fondo de growth, eh, o sea que no es de fases muy early, es de fases un poquito más avanzadas. Y, y que invierte pues, en negocios más consolidados, que igual espera también una rentabilidad menor, ¿no? que igual hay algo, los fondos early, igual pretenden hacer 10 por o algo así, eh, pero, pero arriesgan menos ¿no? los de Growth, pero también eh, esperan tener buenas rentabilidades, claro. Y, y bueno, pues Saxon es un fondo, eh, justo el, el fondo en el que están ahora. Eh, pues que lleva un año más o menos yo creo que es su cuarta o quinta inversión y o sea que tienen toda la vida por delante todo, toda la vida del fondo por delante aún eh, ¿Cuánto eh, ha sí. sido al final? Cu cu ¿Cuánto ha sido la operación? Pues Axon eh, o sea al final bueno eh, decidimos que invertir a 5 millones porque en realidad es el ticket mínimo que, que invierte Axon y, pero bueno nos cuadraba muy bien la cifra al final ha habido una parte de cash out y una parte de casino, vale, es decir, dinero que o sea, participaciones que hemos vendido, pero también se ha hecho ampliación de capital, con lo cual ha entrado dinero también en, en la caja de Metricool. Y creo que el, el momento ahora ha sido bueno, porque, bueno, justo ahora nuestros competidores están haciendo eh, layoffs, ¿no? o sea, están eh, eh, reduciendo sus inversiones, eh, los fondos que estaban eh, soportando esos negocios pues están invirtiendo menos, y a nosotros justo ahora, que en realidad tenemos una situación de liquidez buena, pues también nos viene bien tener más caja no para poder hacer más inversiones y, y estar un poco más reforzados de cara a la situación que hay ahora. Que en realidad no, no, hay nece, no había necesidad, ¿no? pero no viene mal. Bueno, ¿Mola al final un poco cómo, cómo los caminos que tú tomas? Hay momentos que parece que, que, que bueno, o sea. Eh, vosotros habéis crecido de forma distinta a la mayoría de vuestros competidores, casi todos en Estados Unidos iban con rondas de inversión y seguramente en muchos momentos, no tú lo has dicho, a lo mejor les mirabas y por eso te ibas tú a hablar con fondos en fases iniciales porque parecía que es el camino, pero mm. cómo tomar el otro camino te lleva a una situación en un momento determinado, eh, más tarde en el tiempo, donde a lo mejor pues, estás como ahora, en una situación de, de ventaja porque, porque las bases de tu negocio se han construido de forma muy distinta a la base de, de tus competidores. ...mola para entender que los caminos... ...no hay un camino bueno, ¿no? O sea, que, que, que, que a veces hay infinito, la vida... es sí, sí. infinito y a veces la vida tarda mucho tiempo... ...en enseñarte <ríe> las cartas de cada uno. Totalmente. Sí, es verdad que es un camino totalmente distinto. Pero bueno, que aunque tengamos a un socio... ...que es un fondo... Eh, ...yo me... ojo ...una de las cosas que menos me gustaba de la operación... ...era que nos dejaran de considerar... ...una empresa bustra. <ríe> Entonces, eh, mientras... ...mientras sigamos siendo rentables... Yo voy a seguir diciendo que esa más Bustra. A no, Bustra forever, porque lo, lo habéis conseguido. En, en, ¿Con cuántos fondos hablo? ¿Cómo, ¿Cómo iniciáis el proceso? O sea, por si alguien nos está escuchando, ¿cómo, ¿cómo tú te levantas un día y dices, oye, voy a buscar un fondo que, que, que entre en la compañía, encima, bueno, con, con vuestra situación, ¿no? Que no es para... No, no es hacer una gran ronda de inversión para crecer a sacos, sino que es, oye, pues, como ha dicho, un contexto un poco distinto. ¿A quién pasó? Claro, ¿no? No, no teníamos la necesidad de hacerlo. Entonces, eh, directamente... Bueno, lo que sí conocía un poco era ya el, el mercado. ¿no? Eh, periódicamente nos contactan fondos eh, que nos preguntan si necesitábamos financiación ¿no? desde hace ya años. Entonces, eh, eh, pues nos ha, hemos hablado con fondos americanos. Siempre les hemos dicho que no necesitábamos financiación, con lo cual, bueno, pues hemos tenido como un contacto, nos hemos conocido de fondos americanos. Hemos visto que los hay especializados en SAS, eh, fondos españoles, de fase más early, de fase más growth. Eh, Hemos visto un poco las condiciones que, que ponen o las necesidades que tienen ellos también, porque cuando buscas a un socio quieres alinearte también un poco con sus intereses, ¿no? Para, para que podamos remar en la misma dirección. Eh, y también hay otro tipo de, de oportunidades aquí que son las, eh, bueno, los socios industriales, ¿no? Una, una empresa que tiene su propio negocio y que a la vez quiere diversificarlo y y quiere invertir ¿no? en, en algo que incluso es tecnológico, les suele gustar eh, este tipo de, de, de inversiones. Entonces, bueno, pues cuando decidimos hacerlo, pues estuvimos valorando ¿no? cuáles son los intereses de un socio industrial, qué es lo que va a querer a futuro, eh, cuáles son los intereses de un fondo y qué va a querer a futuro, ¿no? Y, y alinearnos ahí un poco, finalmente, eh, bueno, elegimos a Axon que nos había contactado meses antes para, para tenerlos en, en su pipeline, eh, y, y decidimos retomar con ellos la conversación, concretar, la verdad que la negociación fue súper fácil a nosotros nos ayuda mucho como esa posición de tranquilidad no que Metricul no lo necesita y nosotros tampoco lo necesitábamos, era algo que queríamos hacer entonces bueno pues tú esto se lo planteas ¿no? a la gente del fondo y claro pues las dinámicas de la conversación pues tienen que estar ahí súper super alineadas en esto eh, nos gustó bastante las condiciones que nos pusieron, ¿no? El term sheet. Eh, así que avanzamos en la due diligence, que fue súper corta, la verdad. Tres, cuatro semanas lo teníamos resuelto y todo eso era súper importante. Bueno, no queríamos tampoco parar la compañía. Era algo que queríamos hacer Laura y yo, ¿no? Era como, joder, no queremos afectar en nada a Metricul por, por tomar esta decisión. Y la verdad que no ha afectado nada, o sea, no ha habido ni... La gente en Metricool ni siquiera se ha enterado hasta después, ¿no? Eh, como ha sido en el mes de agosto justo la due Diligence, pues el equipo estaba a medio de vacaciones, ¿no? no era el momento tampoco de contarlo porque quería contarlo a todos, así que se lo contamos en septiembre a la vuelta de las vacaciones. Eh, y, y la verdad que están todos, eh, no sé, también hay súper alineados con la decisión. Han visto que es algo que sucedió hace mes y medio ya, eh, de, desde que se lo contamos y que no había cambiado nada Entonces... Más tranquilidad imposible ¿Y, ¿Y cuál es la visión de, de Axon? ¿no? Cuando te entra un fondo como esto Axon por narices entra para, para salir, lo que pasa que entiendo que, que está la salida de que algún día se venda Metricool, que os tendría que encajar o eh, que ellos se puedan salir que eso eh, también hay una cierta liquidez ¿no? eh, teniendo mm. cierto tamaño se puede conseguir ¿Qué, qué, os, ha, qué os ha dicho Axon? ¿no? ¿Qué quiere, qué quiere con vosotros? Bueno, pues eh, un fondo como Axon, bueno, yo sí le preguntaba, le, les pregunté muchas veces ponerme ejemplos de cómo se habéis salido en, en empresas anteriores, ¿no? porque no es el primer fondo que gestionan, sino que tienen fondos anteriores y quería saber un poco, ¿no? Eh, bueno, pues eh, han tenido participadas que han salido a bolsa, eh, por ejemplo, La Luz, eh, me parece, es una de ellas, eh, ¿sabes? En el, eh, en el BME. Y, y entonces, pues al salir a bolsa, Axon permite eh, liquidar una parte, ¿no? O todo. Luego ha habido otras inversiones que directamente se las han pasado a sus LPs. Eh, y luego, eh, pues sí, habrá empresas que han vendido. Y, y luego hay también muchas veces que otro fondo reemplaza a, a este, ¿no? Un fondo de fase posterior. Eh, pero la verdad que otro, otro punto importante era que estuviera al principio del fondo, porque no quiero estar ahora pensando en... Eh, en que Axon se tenga que salir y cómo, y cómo salirse, ¿no? una de las últimas desinversiones de Axon precisamente ha sido que, lo, que la empresa o los fundadores le han comprado su participación a Axon para que se pudiera salir, o sea que hay muchas salidas posibles, eh, estamos ahora súper temprano como para decidir eso Axon en realidad lo que se ha fijado en métriculas en el crecimiento y en que sea rentable porque ahora las empresas rentables eh, están un poquito más buscadas por los fondos que antes. Antes buscaban crecimiento y no rentabilidad. Pero ahora eh, les gustan un poco más que sean rentables y, y sobre todo el crecimiento. Es lo que a lo que Axon más le ha gustado. La rentabilidad es the new sexy, ¿no? Que le dicen ahora cómo, cómo cambian la, las cosas, es curioso. ¿Y tú cómo quieres, cómo ves el futuro de, de Metricool? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Cuál es tu visión a futuro? Bueno, pues yo ahora estoy así un poco... Eh, con la vista puesta en el siguiente hito de MRR, ¿no? Como la North Star Metric, ¿no? La ves ahí y, y entonces pues estamos simplemente eh, alineados con, con eso, con crecer en Estados Unidos un montón porque creemos que es el país que nos puede permitir dar el salto, o sea, de 5 millones de ARR que estamos ahora, pues pasar a 10, 15 o 20, tiene que ser con Estados Unidos y... Y, y vamos a seguir haciendo lo mismo, haciendo producto eh, y divirtiéndonos. No, ahora mismo, la verdad que, bueno, pues con el cash out que hemos hecho, digamos que ya tenemos ese seguro y no estamos pensando ya, ya no estamos preocupados en nada más, sino en crecer y en, y en seguir en métrico. Ya vendrá, lo que sea vendrá, que eso, que eso está guay. Um comentario tonto que ahora que, que lo has dicho antes no ha dicho juan pablo está ahí no está escuchando importante que, que, que axon el fondo de axon está en etapas iniciales y no cerrando el fondo te parece una tontería pero claro lo que lo que quiere decir si no lo sabéis es que los fondos tienen un ciclo de vida eh, por lo que son creo es siete años algo así más o menos hasta sí. diez años sí de 7 a 10 años, ¿qué pasa? Que, que, que cuando se acaba el ciclo de vida al fondo, el, el, el fondo, tu inversor lo que quiere es vender tu participación o lo que sea para dar retorno a sus inversores, porque ellos tienen a su vez sus inversores. ¿Qué pasa? Que si, si a Juan Pablo le invierten en el año 7 y en el año 10 como tarde tienen que tenerlo cerrado, pues sabe que en tres años tiene que haber un movimiento. Esto te genera una tensión porque casi desde el día 1 van a estar buscando a quién a venderle, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es importante. O sea, nosotros en, en su día, y lo comentamos en el podcast de que hablamos del cierre de Brainsings, nos entró un fondo de invertir en las etapas finales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo no te hace un follow en, en nuestra necesidad de crecimiento en su momento. Va a ser muy, mucho más complicado que te haga un follow on. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque es que no tiene, no, ese fondo está para cerrarse, no para construirse. Vosotros ahora, por ejemplo, que no, seguramente no tenga sentido por lo que habéis buscado, pero si dentro de dos o tres años buscáis otra ronda porque de repente pues Estados Unidos lo está petando y veis que necesitáis más recursos, sabes que como poco el fondo está en una etapa en la que puede hacer un follow on o este tipo de cosas. Totalmente, sí, sí. O sea, Axon justo estará todavía invirtiendo dentro de dos, tres años, claro. Claro, pues sobre todo cuando, a lo mejor el caso Métrico, que, que como lo has dicho Juan Pablo, es un poco distinto, pues no es tan relevante, pero si estás buscando típica ronda pues para de, con un fondo, pues es algo importante. Juan Pablo, ya para ir, para ir acabando, podríamos estar hablando 100.000 años de, de mil cosas contigo, la verdad, pero quería preguntarte, que, que ya sabes que lo preguntamos casi siempre. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues, en estos últimos tres años? Es decir, ¿en qué cosas tú notas que has cambiado pues, para, para hacerte un poco a, la, a los nuevos retos de Métrico? Es que estos tres años es casi toda la vida porque con la pandemia no, eh, ahí hay un punto... Joder, aprendimos mogollón, ¿eh? eh la pandemia nos enseñó eh, cosas, eh, cosas que hasta ahora no sabíamos hacer y... Y luego, bueno, el reto ha sido mantenerlo, ¿no? Eh, todo aquello que hemos aprendido, que nos ha aportado cosas buenas, pues mantenerlo. Y, y, y yo creo que lo que yo he crecido, sobre todo, es pues a nivel de gestión de personas. Porque, digamos que hace tres años ya tenía la parte de producto, no la parte técnica, eh, que, de todo eso, pues que me he ido desvinculando un poco más, pero la parte de personas es la que, la que cada vez es más, es más fuerte. ¿no? Y, y no es fácil, ¿no? No, porque las personas cada una es diferente, cada una tiene sus, sus necesidades, sus intereses, y, y, y cuando gestionas personas siempre hay muchas alegrías y muchas decepciones. ¿vale? Entonces hay que saber lidiar un poco con eso, saber que, oye, si alguien pues, te decepciona en un momento dado, lo habrá hecho por algo, tendrá algún sentido, que igual... No estaba alineado con lo que tú esperabas, pero es un problema más tuyo de expectativas que, que de esa persona. Entonces, a nivel personal y, y profesional sí que, sí que he notado estos tres años el cambio. Mm. Es que y luego no la es parte mejor. está de negocio, ¿no? La parte de negocio también ha evolucionado mucho. Eh, te iba a decir, Juan Pablo, que, que en esta parte que decías de las personas, que es una parte emocional como muy fuerte, no no sé cómo, cómo lo sientes tú, esta de las decepciones y tal, o sea, al final hay un trabajo que tiene que hacer uno mismo de, de controlar sus emociones, de, de para, porque claro, al final cuando te hacen algo muy fácil cabrearte, es muy fácil... Eh, tomar decisiones drásticas eh, muy pero claro, muchas veces tienes que pararte eh, ponerte en la piel del otro y, y, claro. y no es fácil, porque los seres humanos pues somos, somos animales, ¿no? al final Sí, sí, es verdad o sea, bueno, yo la verdad que no soy nada impulsivo, ¿sabes? o sea, que esa parte eh, no, no me considero nada impulsivo y creo que me ayuda ahí a, pues a tener un poco más esa paciencia, esa tranquilidad. La gente eh, yo creo que valora mucho ver a alguien tranquilo al otro lado, porque se sienten un poco más, ¿sabes? Si tú ves a alguien que toma decisiones impulsivas, pues igual no te atreves a contarle todas las cosas que se te pasan por la cabeza, ¿no? Eh, porque no sabes cuál va a ser la reacción. En mi caso yo creo que soy bastante predecible, o intento mostrarlo, ¿sabes? Porque pues para generar ese clima más de, de confianza. Hmm. Y, y decías también que te cortaba, perdona, la, la parte de negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has evolucionado aquí? Bueno, pues claro, te fijas, o sea, llevas mucho más la Excel, ¿no? Bueno, a ver, en aquel, en aquel momento eh, ingresos y gastos era fundamental, ¿no? Digamos que el, el nivel de caja era súper importante. Ahora el nivel de caja no es tan importante, pero... Pero bueno, sí que te fijas en, en más cosas de mercado a nivel de empresa, ¿no? Pues joder, con todo lo que hemos estado haciendo con, con el fondo, pues también aprendes un montón de... de a nivel, a nivel ha tenido más corporativo, ¿no? Eh, bueno, pues, la due diligence también me ha enseñado un montón de cosas, eh, que incluso a ese nivel también hay, también hay muchos temas culturales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que... Bueno, como anécdota, una de anécdota, uno de los puntos que que nos sacaron en la due diligence, tuvimos que justificar cuál era nuestra política de pago a proveedores porque dices que es prácticamente cero el, el plazo de pago a proveedores. Y digo, claro, digo, es que cuando envian la factura, pues hay que pagarla, ¿no? O sea, no, no, para ellos no tenía sentido que fuera así porque normalmente las empresas dilatan los pagos, eh, pero ahí también tenemos esa parte cultural, ¿no? Nuestros proveedores siempre están súper contentos de trabajar con Metricul y es solo por pagarles eh, pronto. No porque paguemos más que los demás. ¿sabes? Entonces, eh, o sea, Hay un montón de cosas que puedes hacer ahí a nivel de negocio que también eh, te ayudan a, a impulsar la cultura, la marca, ¿no? todas estas cosas. Normal, es que lo de pagar a cero es, en España es complicado, es algo que no suele pasar y está muy guay. Eh, Juan Pablo, ya para terminar, ¿qué, qué, ¿qué hábitos has cogido en estos últimos tres años? Que, que me consta que te has hecho más, más deportista, mira, si los que nos estén viendo en YouTube, Juan Pablo está hecho un, un tío fibrado a tope. Pues, o sea, sí que soy un montón de hábitos, ¿eh? e incluso maniático. Eh, me gusta levantarme pronto, me gusta hacer deporte por la mañana antes de empezar a trabajar porque ya empiezo activo, ¿sabes? Si yo según me levanto me pongo con el ordenador a trabajar es como, joder, necesito hacer deporte, activarme, ducharme y ir a trabajar. También eh, uno de los hábitos que cogí, si sí, yo creo que hace un par de años ya, es eh, eliminar el desayuno. Eh, o sea, que alargo un poco, el, no es que haga ayuno intermitente 16 horas o 18 horas, no, no llego a eso, ni lo mido siquiera, eh, ni intento cenar pronto, ¿vale? Porque la cena, bueno, pues al final la haces cuando, cuando puedes también socialmente, ¿no? O con la familia o cuando ya terminas, ya te puedes poner a cenar un en un rato, ¿no? Pero eh, sí que me quite el desayuno, entonces, bueno, pues creo que eso también me ayuda a mantenerme un poco más alerta por las mañanas, no sé, un poco más tenso, ¿sabes? Estás programado ¿no? para, para estar al quite de lo que pase a lo largo del día. Sí, yo creo que esa sensación así de hambre o sea, es al contrario que la sensación de pesadez ¿no? que tienes después de comer, que te lo tomas todo como con más calma y tienes menos, menos energía. Buenos consejos. Y ya que nos está escuchando, si todavía no es usuario de Mentricool o si quiere contactar contigo, ¿para dónde tiene que ir? Bueno, pues Metricool, súper fácil. Yo les recomiendo que entren en TikTok, que es la cara más divertida de, de Metricool para conocer al equipo de marketing. Luego, si quieren contactarme a mí directamente para hacerme cualquier pregunta, pues en, en LinkedIn es súper fácil. Con Juan Pablo Metricool me encuentran y conecto con, con todo el mundo. Eh, y, y luego, pues si alguien me quiere escribir un correo electrónico, por ejemplo, a juanpablo.metricool.com, también muy fácil. No, es un, Juan Pablo es un crack súper accesible oye, muchísimas gracias por este ratito súper enhorabuena por todos los éxitos logrados y por todos los que vienen que sois un, un referente y también es una inspiración para que, que se pueden hacer las cosas sin inversión que se puede meter y crear un producto en un mercado maduro y que parece saturado y petarlo muchísimo, es decir que al final es estar ejecutando bien como lo habéis hecho vosotros y, y a todo se llega, enhorabuena Joder, Muchísimas gracias Corti, un abrazo no, un abrazo. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.